Estamos transmitiendo eh, la reunión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato en la parte relativa a la, compartir con el público eh, la, la sesión. Hoy, hoy tenemos eh, el tema eh, de la minería, porque mañana es Día del Minero, hoy hay un festejo nacional del Día del Minero, y esta es la imagen de, del distrito Guanajuato. También tenemos hoy, para hablarnos de los orígenes y el desarrollo de la minería en Guanajuato, al ingeniero Juan Esteban Garciado Varganes Bueno. Es egresado de la Facultad de Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato. En donde obtuvo el título de ingeniero geólogo minero, realizó estudios de maestría en ciencias geológicas, ciencias geología en California State University Fresno y de doctorado en geociencias en el centro de Geociencias de la UNAM. Se ha desempeñado como consultor, asesor académico y funcionario público estatal y federal. En el ámbito académico se ha desempeñado por más de 22 años como profesor de tiempo completo y tiempo parcial de geología y geomática a nivel licenciatura y maestría en diversos programas de ingeniería y arquitectura en la Universidad de Guanajuato, así como a través de programa de extensión, impartiendo diplomados en tecnologías de la información geoespacial y exploración minera y en geología estructural. En el ámbito geológico, minero cuenta con experiencia en análisis morfote morfotécnico, no, morfotec morfotectónico y estructural regional, local y de detalle de cuerpos minerios, mineras, minerales, perdón, así como de procesamiento de imágenes, ha efectuado trabajos de prospección y exploración de yacimientos de metales preciosos, polimetálicos y de arcillas, así como de geofísica para la exploración minera, geotecnia para la evaluación de sitios y túneles, aguas subterráneas para acuíferos y pozos y medio ambiente. Colaboró en el gobierno del estado de Guanajuato como asesor y director de geografía del Centro de Información Guanajuato, Info, y en el gobierno federal como Director General de Sistemas de Información para la Operación de Apoyos Directos de Acerca, Zagarpa. Fue titular de la Unidad de Enlace para la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, responsable del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción y coordinador de su Comisión Intersecretarial, Grupo de Desarrolladores y Usuarios de, inf de Información Geográfica de la Administración Pública Federal. Perteneciente a la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública. Actualmente es consultor en geología, profesor en la Universidad de Guanajuato y coordinador del Capítulo Nacional México de la Asociación Internacional de Geoética. Le damos la bienvenida al ingeniero y le damos la palabra para que nos haga favor de exponer el tema de la minería, orígenes y desarrollo en Guanajuato. Como recuerdan, en, en la sesión anterior eh, vimos eh, eh, la, cómo nació Guanajuato eh, desde el punto de vista arquitectónico, pero en realidad eh, los orígenes de Guanajuato, eh, ya no lo va a decir con más precisión el ingeniero, pero Guanajuato empezó siendo una ciudad industrial. Adelante, ingeniero, es su casa. ¿Qué tal? Muchos buenos días a todos. <coughs> y pues antes que nada, muchas gracias por invitarme al presente programa. Y que con gusto, como les comentaba, pues sigue uno al Observatorio Ciudadano de Guanajuato por la importancia, pues, sobre todo de sus opiniones, ¿no? que no necesariamente coinciden, obviamente, con la oficial, ya que es un ente con pensamiento e ideas propias, ¿no? Entonces, les agradezco. Eh, sí, bueno, como comentaban, o como comentábamos hace un, un momento, pues no se puede entender Guanajuato sin la minería, ¿no? ¿Por qué? Porque su origen es ese no es originalmente minero entonces podemos remontarnos a esto pues desde antes de la llegada de los no sé si decir conquistadores o mejor colonizadores o ambas cosas no tal vez Sí. No se puede entender esto. Bueno, voy a... Tengo una pequeña presentación con unas, unos slides que pues, nos dan una breve vista de la historia y de la importancia de Guanajuato. Un poquito de dónde estamos tectónicamente o geológicamente para entender también el por qué tenemos aquí yacimientos minerales y de la importancia que los tenemos, o que los hemos tenido tradicionalmente, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Sí, adelante, Virginia. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la minería y del distrito minero de Guanajuato. Nosotros normalmente, cuando hablamos de minería, y nos referimos a una cierta zona de un lugar o una región de un estado, pues normalmente nos referimos como un distrito minero. Entonces, en este caso nos referiremos al distrito minero de Guanajuato, que no necesariamente está nada más limitado o está limitado por los límites geopolíticos tradicionales, ¿no? Como el municipio de Guanajuato, ¿no? Abarca, pues, más que esto, más que el municipio, abarca eh, parte de Silao, parte de León, parte de San Felipe, parte de Guanajuato, de Dolores, etcétera, ¿no? Entonces, el distrito minero de Guanajuato es más bien una entidad geológica en donde podemos encontrar los minerales que tradicionalmente se han explotado en, en, en este lugar, ¿no? que es el oro y la plata. Entonces, vamos a, a pasar esta, pues muchos de estos datos y que, que vienen en esta presentación, pues no son solo míos, sino también del ingeniero Pablo Francisco Pérez Pérez, que espero los acompañe, nos acompañe la semana que entra. Sí. Y Entonces, desde un inicio, en México, en el siglo XVI, era dominado principalmente por el Imperio Azteca. Contaba en aquellas épocas con una población de aproximadamente 6 millones de personas. Y fue cuando, pues, tiene lugar el primer contacto, y quiero decir, moderno continuo y permanente con los europeos, ¿no? O con cualquier otra población de otro lugar. El 4 de marzo de 1517, pues se tiene el primer contacto, digamos, formal, oficial o registrado, de que un explorador español desembarca en tierras que posteriormente serían México, la Nueva España, que es en la península de Yucatán tiene contacto con los mayas en Catoche, seguido en 1518 por Juan de Grijalva. Ahí tenemos la ruta, ellos primero, que era lo lógico cuando venías de, de Europa, y, bueno y más en esas épocas que ya empezaba eh, a haber mucho más tránsito, pero era entre Cuba y Europa, ¿no? Principalmente, ya posteriormente de ahí lanzaron sus expediciones hacia la parte continental, que sería la zona del Golfo de México, a Centro, Sudamérica y demás. Bueno, durante la batalla de Catoche, el clérigo González exploró una pirámide y encontró ido los mayas, la mitad de oro y, y el resto era de cobre. Entonces, pues, ¿qué piensan posteriormente, no? Eh, eh, pues aquí hay riquezas, ¿no? obviamente. Al año siguiente, en 1519, ya llega Hernán Cortés, desembarca en la península y reclama en marzo las tierras para la corona española. Posteriormente, el, en mayo de 1519, establece la Villa Rica de la Veracruz y de esta manera deja de estar a las órdenes del gobernador de Cuba y está a las órdenes a partir de ese momento directamente del rey Carlos V, evadiendo pues todo acción que en aquel momento llevaba, llevaba a cabo contra él, el gobernador de Cuba, ¿no? Ahora reporto al rey, ya no te reporto a ti, ¿no? Entonces, tengo manos libres para conocer, explorar, conquistar en su caso, colonizar, lo que sea, todo junto en este nuevo territorio. ¿no? Bueno, en Veracruz pues recibe emisarios de Moctezuma y igual va conociendo pueblos que son gobernados y que son tributarios de los aztecas como los totonacas, los otomí, los tlaxcaltecas, etcétera, ¿no? Quienes se alían con Cortés, pues, contra los aztecas. Entonces, hacia agosto de 1519, Cortés marcha hacia Tenochtitlan. pero siempre decimos y siempre nos llama la atención o nos ha llamado, a mí me ha llamado la atención desde que me decían esta historia hace muchísimos años en los no me acuerdo, secundaria, primaria, por ahí, ¿no? no, no, cuando veíamos la primera vez esto ya, ¿no? Pero, oh, si decía uno, bueno, ¿cómo es posible, ¿no? Que, que viniendo y no siendo muchos, pues, conquista México, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Con aproximadamente 600 soldados, 15 quinetes, 15 cañones, pues, conquista Tenochtitlán. Pero es sobre todo porque se alían, o más bien, lo toman de líder, pues los demás pueblos indígenas que eran tributarios y eran gobernados por los por los aztecas, ¿no? Entonces el grueso, el completamente el grueso de este ejército, pues eran indígenas inconformes con los aztecas, ¿no? Y de esta manera, bueno, pues conquistan al imperio y de esa misma manera Cortés reclama todo el territorio para España, ¿No? Lo que era en aquellas épocas, ¿No? No era todavía realmente España como lo conocemos hoy en día, ¿No? Bueno, inmediatamente después de que conquista Tenochtitlán, ¿Qué hacen los españoles? Pues oigan, pues ya se nos acaban la pólvora, se nos acaban las municiones, pues ¿Qué hacemos, ¿No? necesitamos fabricar. Entonces, lo primero que es para la pólvora, pues el azufre, ¿No? El azufre es un poco más difícil de encontrar que el carbón, ¿No? El carbón es más sencillo, ¿No? Pero el azufre, ¿No? Entonces, pues ya ellos saben seguramente también y aparte que les deben haber sido por comentarios también con los indígenas de que en el Popocatépetl pues había Azufre, ¿no? Azufre nativo y ahí las primeras explotaciones pues se dieron para este fin, ¿no? De azufre, pero a la par igual ya conocían la, la riqueza que tenía México, que debía de tener nuestro país, la Nueva España en ese momento, por pues todos los tesoros que les habían visto, que habían ya quitado a los pues a los aztecas y a los demás pueblos, ¿No? Entonces con esto inicia la colonización de la Nueva España, ¿No? Entonces el camino de la colonización no fue otro más que el camino de los depósitos de mineral de oro y plata para empezar del centro de México y posteriormente del norte de México, ¿No? Un tasco que era la principal fuente de los aztecas de minerales en aquellas épocas en 1521, bueno, antes de, de la llegada de los, de los eh, europeos, pues comienza posteriormente a ser minado ya formalmente en 1521, ¿no? Entonces desde 1521 Tasco está en explotación y posteriormente entre 1546 y 1592, se descubren todos los demás distritos mineros principales de México y de inmediato pues obviamente inicia su, su explotación no como Zacatecas que es el primero de los de la parte norte, Guanajuato Durango, Pachuca, San Luis Potosí más adelante Nueva Almadén que es Monclova y las minas de San Gregorio Magno en Nuevo León, ¿no? Entonces, si hay riquezas o si hay minerales de este tipo, ¿no? Y plata, pues son metales preciosos, pues entonces hay riqueza, ¿no? Y si hay riqueza, hay recursos para moverte y hay ambición, ¿no? Que mueve al ser humano, ¿no? Los seres humanos, pues ahora sí que por ahí, como dijeron, ¿no? No sean aspiracionistas. Bueno, pues lo siento mucho, ¿no? La naturaleza del ser humano es, es esa, ¿no? Es aspiracionista. O tiene siempre aspiraciones para enriquecerse, para vivir mejor, para ayudar a los demás, a sus semejantes, etcétera, pero siempre va a hacer algo para mejorarse él y ayudar en su mejor caso a todos los demás, ¿no? Bueno, en este caso, que es, pues, en un principio, pues, ambición, ¿no? Y, y no importa lo que pase, pero tú vas y luchas contra quien sea y empiezas a descubrir y a explotar esos yacimientos. Y en el camino real de tierra adentro, esta fue la principal vía en el pasado, tanto en el, la forma en la que se fueron extendiendo hacia el norte, pasando por, desde México, pues a Pachuca, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis, Zacatecas, etcétera, y el camino de la plata donde tierra adentro termina en Santa Fe, Nuevo México, ¿no? Y a los lados de todo, de, de este camino, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues son yacimientos minerales. Entonces fue la forma en la que se iban extendiendo, ¿no? Llegas a Guanajuato, mmm, sabes que ahí o vas explorando, te arriesgas a ir entre los chichimecas hacia San Luis, tan solo para ir hacia pozos, etcétera, otros lugares. Otros yacimientos, pues, donde tenían noticias, acá hay algo, o simplemente caminando y lo encuentran, pues, imagínate, ¿no? Se van arriesgando entre todo, entre ese lugar, que en ese momento y actualmente también se si anda solo, pues, es inhóspito, ¿no? Inhóspito, aunque estemos muy habitados, o regularmente habitados, pero de Guanajuato hacia el norte o mejor dicho del eje volcánico que también empieza en Guanajuato hacia el norte, pues tenemos en general, en, sobre todo en la parte central de México, pues un área semidesértica, desértica, ¿no? Entonces el clima no es muy favorable para la vida, ¿no? Vas a batallar. Pero si a esto le sumas todavía en esa época, toda esta parte del centro de México era de los chichimecas, bueno, pues hace todavía más difícil el tránsito y la exploración de cualquier tipo, ¿no? Y más si llegas a sus terrenos, ¿no? Y quieres agarrar cosas de sus lugares. Y si en algunos de ellos las consideran, digamos, hasta cierto punto sagrados, como, o de alguna manera dentro de su religiosidad, pues no, ¿verdad? En la como en Guanajuato podíamos decir, ¿no? El cerro del Meco, el cerro del, según esto, pues, cuenta es el cerro del Chichimeco, ¿no? Y ahí tenían o el cerro de las ranas, ¿no? De donde se ven eh, algunas ranas y seguramente toda la zona ahí de embajadoras, parte de Pastita, pues, había, eh, digamos, planicies con lagunitas o charcos de agua grandes, si quieren. Y obviamente en un ambiente de esos, pues, que va a crecer un montón de ranas, ¿no? Obviamente. Seguramente ese era la, el ambiente que tenían en, en, en, aquellas, en aquellas épocas, ¿no? Bueno, aquí ponemos un dato que para tener idea de la colonización de México debido a la actividad minera, nosotros colectamos o hemos recopilado para todo el territorio nacional 10906 sitios mineros, ¿No? Tenemos una base de datos, pues, bastante grande a la fecha, más que las que registra el servicio geológico, tenemos aquí incluidas las que registra el servicio geológico y otras áreas eh, de minería y e investigadores y demás que han reportado, ¿No? Entonces, aquí tenemos todo concentrado, diez mil novecientos sitios mineros en México. Entonces, esto nos da la idea de que pues siempre va primero, obviamente alguien tiene cierta ambición o quiere hacer un negocio hoy en día. Minero me refiero y pues vas a prospectar. Si prospectas, pues seguramente vas a encontrar algunos sitios de interés que vas a explorar posteriormente. Y si tu exploración tiene éxito y vale la pena y es suficiente para ser económicamente viable ese sitio, pues vas a pasar a explotarlo, ¿no? Pero normalmente decimos, ¿no? Y así nos formaban por eso antes, ¿no? Eh, el primero que llega normalmente, pues, era el geólogo o el minero, ¿no? Y llegas a un lugar donde no hay nada, porque normalmente los yacimientos minerales no están donde hay una zona urbana, ¿no? O donde había una un sitio habitado, ¿no? Digamos, una población pequeña, por más, por más que uno quiera decir, ¿no? No, no, no, no hay nada normalmente, ¿no? ¿A dónde tú vas? Y ahí tienes que explorar, si encuentras, si es económicamente viable, pues vas a explotarlo, si lo vas a explotar, necesitas trabajadores, ¿no? Necesitas gente, tú solo no lo vas a poder hacer, ¿no? Obviamente. Entonces, eso hace que junto a una mina, Siempre desarrolles un poblado, ¿no? Por más pequeño que sea, pero suficiente para explotar ese yacimiento mineral. Y alrededor de esa explotación, ¿qué va a pasar? Bueno, va a haber recursos, obviamente, ¿no? Va a haber recursos. Y si hay dinero, les pagas bien a los obreros, incluso en, en los siglos pasados, Digamos, el siglo XVIII en el distrito mío de Guanajuato se pagaba dos o tres veces más que lo que se les pagaba en Inglaterra, ¿no? A los mineros. ¿Por qué? Porque eran muy buenos. digo, seguimos teniendo fama ¿verdad? de ser buenos en este negocio, en minería, en metalurgia, en geología. Y por eso, pues, eh te contratan, te pagan bien, ¿no? La minería es de las, de los negocios que mejor pagan, ¿no? O el, no, no puedo decir el que más paga, porque hay muchos que pagan mucho, ¿no? Hay algunas otras, sobre todo tecnológicas, ¿no? Empleos tecnológicos me refiero, pero en nuestro caso de, de la parte básica de la producción, que es la minería y la agricultura, pues el que más paga, pues sí, es, la minería, ¿no? Desde al obrero hasta los ingenieros y si no se diga ya los directivos, presidentes o dueños de las accionistas de las empresas mineras, ¿no? Entonces, pues nuestro país se fue conquistando, se fue colonizando, mejor dicho, pues gracias a esto, gra a la fecha, pues seguimos igual, ¿no? Vas y encuentras un yacimiento, no hay nada. Y tú tienes que empezar a crear, pues, ese poblado, ¿no? Tienes que planificarlo, ¿no? Lo más importante, pues, que es agua, llevar alimentos, mmm, antes los animales, ¿no? Para poder mover el mineral, para poder eh, procesarlo necesitabas animales. ¿Y de dónde los ibas a traer? pues seguramente del poblado minero, ¿no? Porque normalmente los pueblos mineros están ubicados en zonas serranas, ¿no? En donde no hay mucha factibilidad para tener una buena producción agrícola, eso lo vas a hacer en los valles, ¿no? Donde tienes mayor riqueza de suelos. Y por esto surge en alrededor de Guanajuato, que es, digamos, adelantándome un poco, que es el sitio de producción minera y el sitio, pues, en donde se generan los recursos económicos, bueno, los recursos minerales, oro, plata, pero con esto, pues, los recursos económicos, ¿no? Y tienes que generar lo demás, alimentación para los habitantes, para los trabajadores, para sus familias, tienes que generar los animales que se utilizaban hoy en día, pues usamos equipos, ¿no? Entonces necesitas otro tipo de, de, apoyos, ¿no? Ya no producción de animales, ahora produce equipos, ¿no? Vehículos sobre todo, ¿no? Diferentes tipos de vehículos. Y pues de esta manera surgen otras ciudades alrededor de Guanajuato, ¿no? En su momento, aunque ya les me estoy adelantando un poco, pero surge Silao, Surge Romita, pues surge El León, surge Irapuato y todas las demás comunidades más antiguas, digamos, de estos, de estos eh, principales sitios urbanos, ¿no? ¿Para qué? O de esas principales haciendas, ¿no? En aquellas épocas para alimentar a Guanajuato. El objetivo era mantener trabajando al pueblo minero, ¿no? esté donde esté, en nuestro caso, pues es Guanajuato, ¿no? Bien, nada más para terminar con esta, esta vista general de México, podemos decir que México está explorado en un 37% de su territorio, en términos generales, explorado nada más, digamos así, pero solo el 6% del total del territorio está bien explorado, es decir, que nuestro potencial Mínimo es del 63% del territorio y real, pues, es del 94%, ¿no? Mucha gente me ha preguntado, ¿no? Oye, tenemos potencial todavía en Guanajuato hace 20 años, ¿no? Que se iba hace 15 años, 16 años, que se iba Peñoles de aquí. ¿Hay potencial? Pues, claro que sí. Hay ah, que coincidió también con la, los precios más bajos. O una época de precios muy bajos de oro y plata que se había tenido, ¿no? Desde fines de los 90 hasta 2004, ¿no? Precios tan bajos del oro que por el oro pagabas 280 o menos dólares por una onza, 30 gramos en promedio. Y por la plata, por la onza de plata pagaban en esas épocas 4.6, 4.8 dólares. Sí, si lo comparamos con lo que se paga hoy en día, hoy en día tenemos precios de 1,800 dólares la onza, ¿no? Ha llegado un poquito más de 2,000 dólares la onza de oro. La onza de plata pues, ha llegado a más de 40 dólares y hoy en día está arriba de 16, 17 dólares, ¿no? Anda fluctuando en ese, en ese rango. Y el oro igual, pues, anda fluctuando 1,700, 1,800 mil dólares, entonces ya no nos comparamos al 2004 siquiera, ¿no? Hace 17 años, ¿no? Estamos con mucha más, mmm, más valor mmm, por los minerales, ¿no? Por, somos más población, mmm, hay más usos, no solo para en joyería sino para el uso tecnológico de estos minerales como oro y plata entonces se necesitan y qué hace esto que hace el mercado pues subir los precios no el precio va a aumentar no y de esta manera si hay un mejor precio pues puedes manejar costos más altos no de producción y cada vez vas a explotar yacimientos con una menor ley no O una menor cantidad de oro y plata. Entonces, esto hace que la exploración minera en México, pues, se haya venido incrementando bastante, ¿no? Hasta 2018, ¿no? De ahí hacia acá, pues, hay algunos eh, diferencias, ¿no? Que, que se mencionaba en uno de los blogs del norte de México, ¿no? De Sonora y realmente es en, en muchos lados no desde hace tiempo no siempre mmm, se ha atacado un poco o un mucho en algunas ocasiones a la minería pero nosotros cuando hablamos también de minería hablamos de minería bien establecida hablamos de minería actual hablamos de minería moderna en nuestras épocas no minería del siglo XXI digamos pero si nos remontamos de nuevo a el origen de Guanajuato, pues nos remontamos a 1548, ¿no? Que es cuando se descubre, pues, el primer yacimiento mineral en el distrito minero de Guanajuato. Esto sucede el día 11 de junio de 1548, que es el día de San Bernabé. Por eso es el lugar en donde se encontró, por cuenta la leyenda, cuenta la historia, por... Eh, unos arrieros que iban pasando por ahí rumbo a Zacatecas, se encontraron plata, ¿no? Mineral de plata. Y el día de San Bernabé, el, el 11 de junio, normalmente los españoles tenían la, o los peninsulares tenían la idea de que los descubrimientos se les ponían pues igual que a la gente, ¿no? El santo del día, pues San Bernabé, ¿no? Se llamó entonces, ese fue el primer yacimiento mineral. Yo les digo, eh, sí se encontró el día 11 de junio de 1548, seguramente a las 7.30 de la mañana, ¿no? Porque dice que estaban desayunando, ¿no? Entonces, bueno, se desayuna más o menos temprano, 7.30, ¿no? Si es que por ahí o siete, 7, 7.30, ¿no? Entonces, pues a esas horas se, se encontró el primer yacimiento, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, comienza la historia pues digamos del crecimiento del distrito minero de Guanajuato vamos a ver nada más en el contexto de del estado de Guanajuato en donde nos encontramos esta es una imagen en donde vemos en los colores más rojizos las zonas más altas es una carta isométrica del estado de Guanajuato Vemos elevaciones, ¿eh? Lo más bajo es lo verde, este verde claro de 1 a 500 metros, que el único lugar donde tenemos una zona tan baja es en el, hacia el noreste del estado, en las zonas de, de Atarjea, Hichú, hacia aquel lado, el noreste del estado, ¿no? La sierra gorda. Esa la podemos ver aquí. Nosotros geológicamente la asociamos de inmediato a la Sierra Madre Oriental, ¿no? esto o sea, Entonces, no solo es una zona de elevaciones más bajas, sino es una zona, otra provincia geológica, Sierra Madre Oriental, y además podemos decir, pues es la zona de la provincia carbonatada de México, ¿no? Que hay carbonatos aquí, yacimientos, calizas. No tenemos toda esta parte, la parte norte y centro del estado de Guanajuato, que está limitada por esta elevación, ¿si la ven? Aquí se ve muy marcada. Si sí, todo esto hacia el norte es la mesa central de México. Y de este punto, de esta línea hacia el sur, vemos incluso la morfología muy diferente, ¿No? Sí, estamos hablando que aquí se encuentra o aquí inicia el eje neovolcánico. Entonces, Guanajuato está conformado por tres provincias y tres zonas, ¿No? Llamémoslas las fisiográficas y o geológicas. La Sierra Madre Oriental, la mesa central y al sur el égena volcánico. En la parte sur, pues, vemos prácticamente muchos aparatos volcánicos, ¿No? Aquí tenemos en esta zona para ubicarnos tal vez un poco, aquí en esta zona está Valle de Santiago, no sé si se alcanza a apreciar, pero aquí se ven incluso los cráteres, las ollas de Valle de Santiago, ¿Sí? Que son volcanes, o estructuras volcánicas conocidas para nosotros por como Maares, maar como mar, pero con, con doble A. Hacia acá tenemos el Cerro de la Gavia, que es un volcán escudo, tipo, digamos, Hawái, por eso está tan desparramado, tan grande. Aquí está Celaya a un ladito, aquí en esta parte, para ubicarnos mejor. Aquí estaría Celaya. Este que tenemos aquí es el Cerro del Culiacán que es la mayor elevación en esta zona del Bajío, ¿no? O podríamos decir en todo el Bajío, ¿no? La mayor elevación desde su base hasta la punta, ¿no? El Cerro del Culiacán, donde también pues hay sitios arqueológicos, va y más hasta arriba, ¿no? También, que es lo que se ha estado, ha venido descubriendo. En la mesa central, que es en donde nos encontramos nosotros, tenemos una estructura muy importante para nosotros, que es esta parte. Esta estructura de rumbo nore, noru sure, noroeste sureste. Es la sierra de Guanajuato Codornices. Desde aquí, desde Juventino Rosas hasta Lagos de Moreno. Esto es la sierra de Guanajuato. Entonces, en este siguiente slide estamos ubicados únicamente centrándonos en la Sierra de Guanajuato. Esta es la Sierra de Guanajuato. Al este tenemos San Miguel de Allende. San Miguel de Allende está aquí. En este lugar donde tengo el cursor. Sí se observa, ¿verdad? Sí. Bien, este es un volcán, es el volcán Palo Huérfano. Y esta que ven aquí. Esta raya, esta línea, si ¿sí la ven, si ¿Sí ven una línea aquí. Bueno, esa línea sigue y sigue y sigue, ahorita la menciono más. Esta línea es una falla, es la falla de San Miguel de Allende. La ciudad está construida la, una mitad hacia arriba y otra hacia abajo de la falla, ¿no? Aquí es donde tenemos la parte alta de San Miguel hacia el Valle de Querétaro, digamos, ¿no? Y hacia el oeste tenemos la presa Allende, en toda esta zona. Esto era un lago hace muchos, algunos millones de años, ¿no? Esto era el paleolago de Dolores Hidalgo, ¿no? En toda esa cuenca. Que fue cubierta, fue, antes aquí estaba el río y salía hacia, hacia el sur, hasta el lerma, ¿no? Hasta entroncar con el río Lerma. Pero este volcán entró en actividad. El volcán Palo Huérfano y su lava cubre y bloqueó la salida de ese arroyo, ¿no? Y entonces se forma este lago gigante. Bueno, eso hacia el este de nosotros. En esta otra zona tenemos, decía yo, la Sierra de Guanajuato y es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque pone al descubierto rocas... Mmm, no tan jóvenes, a excepción del cubilete, que son las más jóvenes que tenemos en la zona, bueno, a excepción de los sedimentos más recientes del aluvión, pero las rocas en sí del cubilete que vemos en el cerro del cubilete o en la punta del cerro del Culiacán, del cerro del gigante y la giganta, esos son lo que nosotros llamamos basaltos del cubilete y tienen una edad de aproximadamente 7 millones de años. Son las más jóvenes que encontramos. A partir de ahí, tenemos rocas antiguas, sobre todo en esta zona aflora lo que conocemos como el basamento. que es el basamento? El basamento son las rocas que soportan a las rocas, digamos, más jóvenes. En este caso, el, nuestro basamento es un basamento mesozoico, es decir, más antiguo que 65 millones de años. Normalmente las rocas del basamento que tenemos no son de 65 millones, son de más de 90 millones de años, ¿no? Por eso también los sismos no nos hacen gran cosa aquí en, estando en la Sierra de Guanajuato no lo sentimos prácticamente, ¿no? Excepto donde tenemos rellenos de material. O tenemos aluviones, pues, ¿no? O rellenos hechos por el hombre. Es donde sí lo sentimos, ¿no? Sí se mueve un poquito la cosa. Pero en lo demás, ¿no? No sentimos nada, ¿no? Gracias a este basamento. Y gracias a que aquí, la sierra de Guanajuato hacia el suroeste, o sea, en este flanco suroeste, tenemos... La falla del Bajío, la falla del Bajío es una falla muy importante, principal, no tan importante como la falla de San Miguel de Allende, seguramente, pero sí muy importante, que precisamente sirve como un cambio, como un, una frontera entre el territorio del eje neovolcánico y el de la mesa central. Yo me refería hace rato que era muy importante y muy bonita esta estructura, ¿no? Digo, ojalá no se mueva, pero digo, geológicamente sí es muy bonita, ¿no? Eh, y muy importante, esta es parte, la falla de San Miguel de Allende es parte de la falla que se conoce como la falla TASCO o el sistema de fallas TASCO. En San Miguel de Allende, así se llama oficialmente, ¿no? Nada más que yo ya le llamo... La falla Taxco, San Miguel de Allende, Concepción del Oro, porque hasta allá termina este lineamiento, ¿no? Este sistema de falla termina hasta Concha, hasta Concepción del Oro, que es otro sitio minero, ¿no? Y que sirve como el límite oriental de la mesa central. Bueno, hablando ya de la Sierra de Guanajuato, la Sierra de Guanajuato es esta está conformada por cinco bloques tectónicos, o como hace rato decían, morfotectónicos, ¿verdad? Tenemos tres bloques levantados, que son las tres sierras, esta, la sierra de Comanja, el bloque Comanja, este otro, que es el bloque Guanajuato, y es el que hoy en día delimita al distrito minero de Guanajuato, y al sureste, el bloque codornices de menor elevación, entre más rojizo, veamos acá, más alto es. Entonces, tenemos este bloque muy alto, este también. Acá tenemos los gigantes, incluso, ¿no? Y el bloque codornices al sur, son los tres bloques levantados. Y están separados por dos bloques hundidos. Este, que es muy importante también. Si lo ven aquí viene la línea. Es el graben de Villa de Reyes. Todo esto, hasta San Luis Potosí, ¿no? Desde Comangilla hasta Villa de Reyes. Y se ve la traza incluso en el Bajío, ¿no? En estas zonas del Bajío. ¿Qué es un graben? Es un valle hundido, no una zona hundida, un valle pues. ¿Sí? Por eso si nos paramos en esta zona, volteamos hacia el noroeste, vemos pues una sierra que se levanta, ¿no? Y lo mismo vemos hacia el sureste, ¿no? Volteando al sureste. Vemos la sierra que se levanta y nosotros estaríamos en un valle en esta zona, ¿no? Todo este valle, ¿no? Y tenemos otro valle tectónico, ¿no? Que es este, el Graven de la Sauceda. Aquí está la Sauceda, aquí está el Chorro. Para los que conocen por allá, la Sauceda, el Rodeo, etcétera, ¿no? Y de nuevo hacia el noroeste llegamos al bloque Guanajuato. Entonces, aquí hay una serie de fallas, acá hay otras, igual aquí hay otras, otras por acá, que delimitan a esos tres bloques levantados. Entonces, decimos, la Sierra de Guanajuato está limitada o está conformada por cinco bloques morfotectónicos o tectónicos, tres levantados y dos hundidos. El bloque que a la fecha se ha explorado más y que es en donde se encontraron aflorando los yacimientos minerales en 1548, hacia esta zona, que es la zona de, perdón, hacia esta zona, que es la zona de, de La Luz, es en San Bernabé. Sí, aquí esquina con el arroyo que viene de la presa de. Ah, fue el nombre de la presa la que está ahí en Bolañitos bueno al rato me acuerdo entonces aquí está San Bernabé por eso este bloque es muy importante ahora si vemos esto en tres dimensiones que creo que nos ayuda un poquito más vemos la Sierra de Guanajuato ahora la estamos viendo no norte-sur como estaba colocada en esta imagen pero la estamos viendo hacia el este aproximadamente, ¿no? Hacia el noro, noreste. Vemos el Bajío, la falla del Bajío, y los tres grandes bloques levantados, el bloque Comanja a la izquierda, al centro el bloque Guanajuato, que es el distrito minero de Guanajuato, y a la derecha el bloque Codornices. Al centro los dos graben, los dos valles, separando esas dos estructuras hundidas a los tres bloques levantados. ¿no? Y al fondo vemos una rayota, ¿no? La falla de San Miguel de Allende. Bueno, esta es una imagen mmm, satelital del distrito minero de Guanajuato, abarca todo el bloque Guanajuato. Aquí vemos la ciudad de Guanajuato hoy en día. Esta es la ciudad de Guanajuato, asentada sobre el conglomerado Guanajuato. Aquí con esta combinación de bandas en esta imagen de satélite podemos ver más o menos reflejada la geología. los diferentes tipos de roca en diferente color en el distrito. Sí, estos diferentes tipos de roca para el distrito minero mmm, se pueden observar, aquí tenemos la bufa nada más para orientarnos un poco más, esta es la bufa esta zona muy blanca es la bufa aquí tenemos Guanajuato esta zona es el cerro de Sirena la crucita. el cerro de Chichindaro aquí está y en azul vemos varias presas, azul oscuro, ¿no? Vemos la presa de la Soledad, la presa de la Esperanza, la presa de Mata, aquí casi en negro. Y la presa de la Olla, no se alcanza a ver, ¿eh? pero estaría por aquí, <ríe> más o menos. ¿no? Esta azulita que vemos aquí es la presa de Jales de las Torres. Esta imagen es de 2013, es cuando esa presa todavía tenía un poquito de agua en superficie, cuando los jales todavía estaban frescos, digamos, ¿no? Hoy en día la vemos blanca completamente. Bueno, entonces, regresando a este mapa que a mí siempre me ha gustado muchísimo, es de, si mal no me acuerdo, de 1906, no recuerdo en este momento al autor pero en él vemos cómo están ubicados y por qué están ubicados ahí los sitios mineros. Este mapa tiene aproximadamente reflejados aquí aproximadamente unos 200 sitios mineros. Y con los diferentes trabajos que hemos hecho, lo que hemos seguido hasta la fecha, Hemos podido ubicar aproximadamente, bueno, no aproximadamente, exactamente, llevamos 617 sitios mineros levantados en el Distrito Minero de Guanajuato, nada más. Lo importante de esta imagen no solo es eso, sino las vetas, la distribución de las vetas. Tenemos tres sistemas de vetas paralelos. El norte está hacia arriba, ¿eh? que es la forma clásica desde Ptolomeo de ubicar los mapas. Después cambió un, un tiempo, ¿no? Y se ubicaban viendo hacia el sur, pero después retomamos la vista al norte, ¿no? Entonces, esto es viendo hacia el norte. El norte está hacia arriba. Y en la parte noroccidental del distrito minero de Guanajuato tenemos... El sistema de vetas de la luz. Entonces tenemos tres sistemas de betas bien marcados. El sistema de vetas de la luz, el sistema de beta madre al centro y el sistema de vetas de la sierra. Hacia los pueblos de la sierra, no hacia el oriente de la ciudad de Guanajuato. Aquí está Guanajuato, no aquí al centro. Entonces, Beta Madre es la estructura principal, tiene de longitud aproximadamente 27 kilómetros, 27 kilómetros y el primer yacimiento que se encuentra es en la luz, en el extremo noroeste de la Beta de la Luz. Aquí, aquí dice Mina de San Bernabé, aquí está. Aquí fue localizado el primer yacimiento mineral en el distrito de Guanajuato. Eso fue, decíamos, el 11 de junio de 1548. El pueblo de la luz está un poco más al sur y se construye ahí ya como un asentamiento bien planificado con sus calles bien trazadas. Pero esto tiene lugar en 1843 aproximadamente, ¿no? Antes de eso, bueno, no está no tenía esa traza. Eran un caserío simplemente, ¿no? Las casitas donde vivían los mineros que explotaban algunas de esas vetas, no todavía no se encontraban los cuerpos grandes, obviamente, en 1548 apenas se tocó la parte norte de la beta de la luz, que tenía valores importantes, pero no de la importancia de los principales cuerpos minerales de la luz. Para 1550... Eh, cuenta de nuevo la historia, la leyenda también, o ambas, no lo sé. Pero muchas leyendas ahora estamos encontrando que son realmente historias, ¿no? Pasadas de boca en boca. Y lo que antes era una leyenda hoy pasa a ser historia, ¿no? Muchas de esas cosas, no, no todo, obviamente. Entonces, en 1550, el arriero Juan de Raya localiza... El afloramiento en esta parte junto a Mellado, en la parte de atrás de Mellado, la beta madre. Y a partir de ahí, bueno, pues se vienen muchos otros descubrimientos. Obviamente primero trabajaban en superficie, hoy en día todavía podemos ver en ese lugar de Juan de Rayas, eh, que es en donde está la mina de San Vicente hoy en día, en la parte superior vemos el plano de la falla y sobre ese plano en la parte superior vemos muchos labrados mineros antiguos, muchas cuevitas, digamos, muchos agujeritos. Sí, todo eso era la explotación, las primeras explotaciones que se hicieron sobre Beta madre en lo que hoy sería San Vicente. Eh, muchos de, simplemente decimos: bueno, es la mina de rayas. Bueno, tal vez todo es la mina de rayas, ¿no? Pero estrictamente ahí sería la mina de, de San Vicente, ¿no? Originalmente lo ideal era encontrar una estructura, una beta con mineral y haces un socavón, ¿no? Es decir, una obra horizontal. O en su defecto haces un tiro inclinado que va siguiendo la inclinación de la beta. ¿no? Las betas son estructuras, ahora sí que decimos todo aquello betiforme, bueno es tabular en términos generales y tiene un rumbo y una inclinación. Y normalmente los tiros antiguos en una primera instancia se hacían sobre la estructura, por eso eran todos inclinados iban siguiendo la veta hacia abajo, iban bajando de nivel conforme iban encontrando mineral y a partir de ahí sacaban lo que hoy conocemos como frentes, ¿no? O diríamos como socavones, pero que van siguiendo a la veta. Esas son las que nosotros llamamos frentes, ¿no? Y de esa manera se desarrolla una gran cantidad de niveles en una mina van profundizando con los tiros y hacia lo ancho van generando obras mineras, ¿no? Las frentes. Frente es aquella estructura o aquella obra, perdón, que va sobre la estructura directamente. Y al ir sobre la estructura, tú vas comiéndote el mineral o lo que está ahí y vas ganando dinero, ¿no? No vas nada más en estéril, ¿no? Antes era considerado una locura desarrollar una obra minera sobre estéril, ¿No? ¿Por qué? Porque ¿Con qué me voy a financiar, ¿No? Tengo que ganar, pues desde el primer momento, sino ¿Con qué pago, no? ¿Con qué me mantengo? Entonces, por eso las obras siempre se hacían a manera de frentes, ¿No? Hoy en día la situación ha cambiado, ¿No? Hoy los tiros se hacen bueno, en un momento se, se hacían al alto de la estructura, es decir, hacia donde se inclina la estructura, ahí se hacían los tiros. ¿Para qué? Para cortarlos a profundidad con ese tiro. Uno de los primeros que hizo esa locura, digamos, aquí en Guanajuato, fue el conde, el que después fue el conde de Valenciano, más bien. Y... En 1700, que fue por ahí de 1780, 82, él empezó a colar el tiro de Valenciana. Y todos le decían, oye, ¿pero qué vas a encontrar aquí? La beta está hasta allá. Está allá, 400, 500 metros más al este de aquí. ¿No? Es que aquí abajo está el mineral. Ese amigo ya tenía una idea. De lo que es una beta, ¿no? Una estructura tabular y que va a continuar tanto a rumbo en superficie como a profundidad. Obviamente no toda tiene mineral, pero porque esta se concentra en algunas zonas que llamamos cuerpos minerales después, ¿no? Y es lo que más tratamos de buscar, ¿no? La beta paga, qué bueno, pero quiero encontrar un cuerpo, ¿no? Una zona muy grande de acumulación de mineral. Bueno, entonces este hombre se acabó sus recursos, tuvo que parar, pidió prestado a sus amigos, le prestaron, se acabó el dinero de estos amigos, volvió a pedir prestado, le volvieron a dar, de nuevo se quedó sin dinero y ahí anduvo de nuevo, pide y pide y pide y pide. ¿no? Él creía en lo que él estaba haciendo. Todos le decían el loco, ¿no? Entonces por eso se le conocía como el loco de Valenciana. A quien después fue el conde de Valenciana, ¿no? Entonces él seguía profundizando su tiro, su tiro, siguió profundizando hasta que cortó la estructura, ¿no? Aproximadamente a qué fue, creo que eran 380 metros de profundidad. Y fíjense el tamaño de la obra, ¿no? Es una obra. Bastante ancha, no recuerdo el ancho, siete metros, algo así, siete ocho metros. Igual pasó con rayas, nada más que rayas son 12.6, 12.7 metros de diámetro, que es la obra minera hecha a mano más grande de, del mundo, al menos para un yacimiento de tipo metálico, ¿no? Hechas a mano, ¿no? Desde superficie. Entonces, el loco de Valenciana profundizó, profundizó y además tuvo la suerte que no solo llegó a la beta, llegó a la zona de un cuerpo mineral. No, pues a partir de ahí la historia dice, no llegó a ser el hombre más rico del mundo. Si vemos también rayas más al sur ahora. ¿Dónde está San Vicente? Donde Juan de Raya encontró el mineral en 1550. Bueno, posteriormente la mina de rayas en el siglo XVIII igual se hace un tiro. Es el tiro de San Juan de Rayas, Que se profundiza y corta igual, beta madre igual que el de Valenciana, corta aproximadamente a 390 metros ¿no? de profundidad. Corta la estructura y ahí encuentran pues varios cuerpos que dan la bonanza de rayas, igual al mismo tiempo, casi la de Valenciana. Entonces, no, hombre, pues Guanajuato bueno, fue el centro mundial en ese momento de producción de plata, sobre todo, también de oro, porque en, en aquellas épocas y en un yacimiento que era prácticamente nuevo. Me refiero a un nuevo que nadie lo había explotado y que lo encuentran casi prácticamente completo, desde arriba hasta abajo. Pues la relación de oro-plata era muy alta, ¿no? Hoy en día la relación de oro-plata es de 1 a 80. Un gramo de plata por 80 gramos de, de plata, un gramo de oro por 80 de plata. En aquellas épocas había zonas que debías de tener 10 a 1, 15 a 1, 20 a 1, ¿no? Plata contra oro. Entonces la riqueza era pues impensable, ¿no? Hoy en día un buen yacimiento o un yacimiento simplemente que se puede explotar con un gramo de oro que me dé, y 200, 250 de plata que tenga, es económicamente viable. Eso hablando de vetas, ¿no? Si hablamos de otro tipo de yacimientos, todavía es menos las cantidades que lo hacen económicamente viable. Pero en el caso de las vetas, es ese más o menos la, lo que llamamos la ley mínima de corte, ¿no? Un gramo por dos, de oro por 250 de plata. Bueno, para que se den una idea, eh, los cuerpos de rayas tenían 20 kilos de plata. Esa era su ley. La cantidad de mineral que tenían imagínate, te encuentras eso, no, no, no, no, no, es pues, increíble, no, te vuelves loco ahí, no, digo, yo me volvía loco de los minerales que me encontraría tan bonitos, ¿verdad? ¿no? que es lo que más me gusta, no, y de hecho en rayas pues me tocó encontrarme eh, huecos a la hora de la explotación o en otras minas igual y encuentras los changuitos, no, los changuitos es la, la forma coloquial con la que los mineros le llaman a los cristales de plata, no, sobre todo argentitas, pirargiritas, es, eh, pues eh, estefanitas, etcétera, etcétera, etcétera, etc, polivacita ¿no? también y los ves ahí, no, no, no, pues entre lo blanco, imagínate entre lo blanco del mineral de, digamos del cuarzo, de la calcita, o cuarzo calcita te encuentras cristales de argentita, ¿no? o de pirargirita, ¿no? aunque sea una cosita así, ¿no? de uno, dos centímetros, no, no, no, pues el descubrimiento siempre lo disfrutas, ¿no? Eso nunca pasa, ¿no? Y ese es el ser humano, ¿no? Digo, siempre queremos encontrar, descubrir, explorar, por eso exploramos, ¿no? En todos los sentidos y en todos los campos, ¿no? Porque el descubrimiento nos da una gran satisfacción, ¿no? Que no se paga con nada, ¿no? Ya sea alguien estudiando algo, encuentra, descubre algo nuevo. O nosotros directamente, físicamente, descubres un, un mineral, un espécimen de un mineral, ¿no? una muestra. Dices, ah, lo máximo, ¿no? Entonces, decíamos, volviendo a las leyes o a la cantidad de mineral, así le llamamos, ¿no? La ley. La ley es la cantidad de mineral que tiene una estructura. Entonces, en ese caso, en rayas hubo cuerpos igual en Valenciana que tenían hasta 40 kilos de plata, imagínatelos con una relación de 1 a 20, ¿no? O 1 a 40. 40 kilos de plata, ¿cuántos de oro tenías? Un kilo de oro, ¿no? O como la relación actual, ¿no? De 1 a 80, actualmente es 1 a 80. Disminuye, ha disminuido el oro porque, pues, los yacimientos están explotando ya a más profundidad, ya no es tanto en superficie, en la parte de, de bullición o de bonanza más cercanos, y en ese caso traemos uno entonces, con uno ochenta, imagínate, si traes 40 kilos de plata, pues, vas a tener medio kilo de oro, ¿no? Bueno, hay quincenas que no lo saca uno, ¿no? imagínate, y eso lo tenían en una sola tonelada, ¿no? Imagínate, medio kilo de oro mmm, contra 40 kilos de plata en estándares actuales, ¿no? En aquellas épocas era un kilo y 40 kilos, 41. Pero hemos encontrado notas en algunos planos como Bueno, estos son los tres sistemas de betas que ya les comenté, el sistema a la izquierda, en el noroeste el sistema de betas de la luz, al centro el, de, el sistema de beta madre y al oriente el sistema de vetas de la sierra, ¿no? Bueno, aquí creo que me quedé atrás en, en, y les voy a pasar estas imágenes nada más. Este es el socavón de San Bernabé en la parte norte del sistema de vetas de la luz, ¿no? En 1550, pues ya dijimos, se descubre eh, la beta madre, y en 1554, apenas cuatro años después, se establece el Real de Santa Fe de las Minas de Guanajuato, formalmente, oficialmente. El Real de Santa Fe de las Minas de Guanajuato. Y ahí comienza la historia de nuestra ciudad. ¿no? Bien, llegamos a esta, a esta, a este mapa, ¿no? A esta, a este plano. ¿no? Esta es la mina de rayas. Entonces, en esos cuerpos, en el original de, de uno de estos planos, pues nos encontramos una nota y decía, cuando menos ese bloque decía, 70 kilos de plata. No me se pueden imaginar, eso sí, 20 ya te desmayas con 40, creo que te vuelves loco con 70, no, ya no quiero saber qué pasa, ¿no? Me infarto, ¿no? Ahí te infartas. Una vez en el cubo, hace muchos años, encontramos o visitamos visitando el cubo. En, ese día se estaba mostrando una zona. Que les había dado tres kilos y medio de oro, ¿no? Y hace años, me refiero a hace unos 20 años, no o más. En ese sitio era un segmento, no sé, unos 8 10 metros con esa ley, ¿no? De tres kilos y medio de oro. Entonces, la locura, ¿no? Algo así, imagínate. Bueno, algunos mm, puntos históricos destacados de Guanajuato en 1768 entra en producción la mina de Valenciana. En 1810 comienza la guerra de independencia. En 1847 la mitad del territorio de México se pierde con Estados Unidos. Y en 1849, curiosamente, en California se tiene la fiebre del oro, ¿verdad? se encuentra... Una bonanza de leyenda, ¿no? Los 49ers, ¿no? De mil, en 1849. Que así se le conoce, ¿no? Los 49ers, ¿no? Todos los que iban allá se les conocía como los del 49. Era la beta madre de California. Y no, ahí sí, el oro es, no se comparan de la beta madre de Guanajuato, ¿eh? Nosotros somos plata, pero ellos son oro, ¿no? Los especímenes, los ejemplares de oro, no, son gigantes, ¿no? 10 centímetros, 20 centímetros, 5 centímetros y de primer nivel, ¿no? De, me refiero como especímen mineral para un museo. Los que me tocó ver, digo, visité por allá, tuve la fortuna de estudiar en Fresno. Y en Fresno, pues, estudiamos, se estudian varias cosas, ¿no? En Fresno... California, que es el, la zona del Valle de San Joaquín, que es el valle agrícola más productivo del mundo. Entonces, pero ahí tienes la beta madre también hacia la Sierra Nevada, ¿No? Todo el flanco poniente de la Sierra Nevada es la zona de mineralización de la beta madre, ¿no? De allá de California, ¿No? Entonces, Sí, minerales, especímenes, minas, no, no, no, no, es, es impresionante, igual que en Guanajuato, te impresionas con la, los minerales de plata que te encuentras, allá te impresionas con lo del oro, ¿no? Que es visible, es otro tipo de estructura diferente ahí, es parecida en cierta forma, pero es otro tipo. En 1910 comienza la Revolución Mexicana, ¿no? para derrocar a Porfirio Díaz y muchos de estos eventos, el de 1810, pues detiene mucho de la minería que se traía en aquellas épocas, comienza hasta que medio se, eh, se estabiliza el ambiente geopolítico y vuelve a resurgir la minería, ¿no? La minería no es muy buena ni antes ni ahora, cuando hay inestabilidad geopolítica, ¿no? El inversionista no va a entrar a un lugar así, ¿no? Igual nos pasó con la revolución mexicana, ¿no? Ya veníamos eh, pozos, por ejemplo, que es la que fue creada en o fue eh, tuvo su bonanza entre 1880 aproximadamente y 1000 895, tal vez hasta 1900, pero también se detiene con la Revolución Mexicana. Pozos llegó a ser conocida como ciudad Porfirio Díaz, ¿no? Pozos tenía su ferrocarril, tenía, ¿cómo se llama la tienda? Ay, se me fue ahorita... Ay, ay, ay. Eh, fábricas de Francia, ¿no? tenía sus fábricas de Francia, pozos, o sea, era un, una ciudad de primer nivel, telégrafo, todo tenía, ¿no? Y eso iba a ser el nuevo México, esa iba a ser la imagen que se quería tener de México, incluso se tiene ahí las ruinas todavía a la fecha de la escuela modelo, ¿no? Que así iban a ser todas las escuelas en México. No, no, no, pues padrísimo, ¿no? Ojalá se hubiera podido. También ojalá se hubieran fijado en todas las otras partes, ¿verdad? ¿no? De, de la sociedad y de la economía. Porfirio Díaz y entonces sí hubiera pasado mejor a la historia, ¿no? Que pasó a la historia? Me dio mal, pero, digo, se le reconoce todos los avances que se hicieron en México, sí, ¿va? Eso es indudable, ¿no? La parte industrial, la parte cultural, etcétera pero pues cometió un error, no abandonó a la sociedad en sí misma, ¿No? El pueblo pues le faltó esa parte, ¿No? Pero bueno, todo esto da el traste con la minería y se de nuevo se estabiliza pues hasta los años, prácticamente hasta los años 30, ¿No? Bien, esta es una imagen, una figura que tomé de una de las empresas que trabajan aquí en Guanajuato, en este caso es Great Panther Silver, y aquí vemos la parte central de la Beta Madre. Y ellos le llaman el Complejo Minero Guanajuato, ¿No? Para Great Panther o para el Rosario. Tenemos desde la parte noroeste sobre la Beta Madre a la mina de Guanajuatito, luego seguía la Valenciana, Cata, Rayas un promontorio y hasta ahí terminan sus propiedades, ¿no? Hacia el sureste continúa la mina de Sirena, pero ya en esta, en, desde los, no recuerdo exactamente, pero desde, al menos desde los 70 ya era de Peñoles, ¿no? Tal vez fue desde los sesentas, ¿no? Que la adquirió un Peñoles y ellos explotaban de ahí hacia el, hacia el sur, ¿no? Hacia Sirena, las torres, etcétera, ¿no? otras minas hacia el sur, el pingüico, etcétera. Pero esta es, son las minas y este es el minado, esas son los, las áreas que se han minado, las que están en color verde de diferente tono, ¿no? Rayas, pues, está prácticamente junto con eh, San Vicente, ¿no? Y llega prácticamente hasta San Miguel de Rayas. Que es la obra, la ruina minera que está ahí sobre la panorámica, ahí junto a Promontorio, ¿no? En la curva, y una curva muy, la, de las más fuertes junto con la que está junto a San Vicente, ¿no? Y aquí vemos eh, las profundidades de esos tiros. O sea, no son tiros pequeños, no son tiros de 380, 390 metros ¿no? de profundidad. Hacia el sur es otro bloque, ¿no? Las cosas cambian geológicamente, tectónicamente. Y en las torres, por eso el tiro tiene. A aproximadamente 720 metros de profundidad. El tiro general de, de las torres es de 720 metros, casi el doble que estos tiros. Nada más imagínense, ¿No? Y es más angosto que estos, mucho más, ¿No? Porque los antiguos sí lo tenían que hacer más, más ancho, ¿No? Para sacar, producir más en sus bolsas, en sus bolsas precisamente de, de cuero con las que extraían tanto agua, como mineral, ¿no? Y tenían varios balacates para trabajando a la vez, por eso eran más anchos, ¿no? Los tiros principales de rayas, cata valenciana, etcétera, ¿no? Y actualmente, bueno, pues es diferente el, la explotación, los tiros son más angostos y la caleza, los, los cables son más gruesos, ahora usamos cables de acero, obviamente, ¿no? En aquellas épocas, pues no usaban acero, ¿no? Ahora, hoy en día sí, ¿no? Entonces, eso te permite tener mmm, calezas y tener eh, esquipes o áreas de carga en la caleza para el mineral mucho más grandes, ¿no? Y que producen mucho más que aquella, que, en aquellas, que en aquellas épocas por viaje, ¿no? Y no tienes que hacerlos tan, tan anchos, ¿no? Dos, tres metros máximos son los tiros actuales, ¿no? los más modernos, pues. Bien, aquí vemos eh, una vista de la mina de rayas, atrás el templo de Mellado, bueno, el templo junto con el, ¿qué podemos decir? Monasterio, ¿no? De, de, de Mellado, ¿no? Y aquí vemos en esta imagen a la izquierda abajo, un certificado de acción de las minas de San Cayetano, ¿no? San Cayetano Mines Limited. Y todo eran acciones desde aquellas épocas, ¿no? Desde el siglo XIX a la fecha, ¿no? Desde que entran los estadounidenses a la producción minera en Guanajuato, ¿no? Después siguen los ingleses, después los americanos de nuevo, y luego... Comienza la cooperativa en los años 60, en lo que hoy es un eh, Great Panther, y posteriormente se nacionaliza, por así decirlo, la minería en México y empiezan las empresas mineras mexicanas a trabajar. Hoy en día decimos, bueno, pues parece que regresamos a aquellas épocas, ¿no? Con la apertura y la globalización. Lo que pasa es que la minería. Es un negocio de alto riesgo. ¿no? Y no solo de algún accidente, etcétera, ¿no? Porque al estar abajo de la tierra no estamos en nuestro ambiente natural, ¿no? Estamos en un ambiente completamente diferente al que vivimos, ¿no? Que es la superficie de la tierra, ¿no? La superficie terrestre. Estamos abajo. Estamos cambiando el equilibrio de las rocas, el equilibrio natural. Y lo más natural que va a ocurrir es que se va a calar eso en algún momento, ¿no? Para recuperar su estabilidad natural. Entonces, lo que tratamos de hacer en la ingeniería de minas y en la geología minera es estabilizar las obras para poder trabajar ¿no? y explotarlas lo mejor posible, tumbando el menos tepetate posible y la mayor proporción posible de mineral ¿no? siempre y evitando dañar en lo posible la roca que aloja esos yacimientos minerales, tanto por la protección de los mineros como de los cuerpos minerales, ¿no? Entonces, hoy en día es una minería muy, muy diferente al de aquellas épocas, ¿no? En aquellas épocas era otra, era otra la sociedad y también esto es muy importante, ¿no? Cuando analizamos eventos anteriores, sobre todo separados por varios siglos, no podemos utilizar los estándares actuales de valores, nuestros parámetros no los podemos aplicar a aquel momento, ¿no? Cada cosa de la, cada parte de la historia se tiene que analizar en su entorno, en su momento, ¿no? Con su ética y valores predominantes en ese lugar y en ese momento, ¿no? No podemos aplicar los nuestros, ¿no? Ego, eso nos lleva a muchas otras cosas, pero no me quiero meter a eso. Entonces, este es el sistema de vetas de la luz que normalmente se siguen explorando, igual que en la beta madre, se siguen explorando y se siguen encontrando nuevos cuerpos minerales que ya no se encontraron o que ya no se siguieron explotando en su momento, ¿no? En los setentas, en los ochentas, o algunos pues desde el siglo XIX, otros desde el siglo XVIII, etcétera, ¿no? Pero ahora con la tecnología actual, pues es factible en su exploración y es económicamente viable hacerlo, ¿no? Además que estos no están tan profundos, ¿no? Son, estamos hablando en esta sección central de la beta madre, que las profundidades máximas están a prácticamente 600 metros, 620 metros de profundidad, ¿no? No es tanto. Si lo comparamos con Raya, con, perdón, con las torres, pues todavía le falta, ¿no? Al menos 100 metros. Y si la comparamos con otros yacimientos de México, como Santa Bárbara, que es la mina más profunda que hay en México, esa está a 1350 metros de profundidad. Otras minas en, este, en Canadá, pues, pasan de los dos kilómetros. En Sudáfrica pasan de los tres kilómetros, casi llegando a los cuatro mil metros de profundidad. ¿no? Entonces, aquí no hay tanto todavía no estamos en ese nivel de problemática, ¿no? Ojalá lo estemos en algún día, en algún momento, eso querría decir que se siguen encontrando yacimientos o cuerpos minerales más abajo, ¿no? Obviamente eso lo va a marcar el tipo de yacimiento que tenemos, pero también la evolución geológica de esta, de esta región, ¿no? Bien, aquí tenemos eh, Bolañitos, que es donde está la principal planta de procesamiento construida por peñoles en que fue en los noventas, ¿sí? no me acuerdo si ochentas incluso, desde los ochentas, fines de los ochentas, ¿No? A mí me tocó hacer mis prácticas y luego las prácticas profesionales en Bolañitos precisamente, ¿No? Y pues me conocí bien esta zona y por otras cosas, pues igual trabajé en la cooperativa, me nosotros entrábamos, en algunos días entrábamos por el tiro Humboldt, incluso acá en, en San Vicente, y, por el, y acá en esta zona, el tiro Kors, más bien, el tiro Kors, entrábamos por él y salíamos en Valenciana. Sí, no hay un, no había un continuo, ¿no? un, un solo nivel que te llevara, pero pues íbamos caminando entre las obras antiguas para poder pasar de mina en mina, ¿no? Este es, decíamos, el sistema de vetas de la luz que abarca todos los pueblos mineros de la luz, obviamente. Si hay minas, si hay mineral, hay un asentamiento humano, seguramente si hay asentamiento humano pues vas a llegar a, y este este asentamiento dura lo suficiente porque el yacimiento así lo, lo lo dura también por sus dimensiones por su cantidad de de valores de oro y plata bueno pues va creciendo hacia un pueblo no ya no un caserío sino un pueblo en sí en forma no o una ciudad prácticamente como lo fue la luz la luz llegó a tener hasta 24 mil habitantes en el siglo XIX, ¿no? Llegó a ser incluso en su momento un poco más grande que Guanajuato, en su momento, ¿no? Ya después, pues, Guanajuato siguió creciendo, la luz decreciendo, ¿no? La luz incluso llegó a nombrarse municipio, ¿no? Era el municipio de la luz, por su importancia, la importancia que llegó a tener. Aquí vemos los tres sistemas de vetas, los cuadros que vemos en azul, en verde y en rojo, en, bueno, rojito, ro, rosita tal vez, son los lotes mineros de estas empresas. Digo, obviamente hay, hay más lotes, ¿no? Muchos más. ¿Por qué? Porque es un distrito minero, ¿no? Y siempre me preguntaban, les decía, Guanajuato, ¿tú ves futuro en Guanajuato? Pues claro. Lo que pasa es que no hemos explorado ni siquiera las vetas paralelas, ¿no? A estas estructuras aquí que hay en esta zona. Estamos todavía concentrados en las zonas de las vetas tradicionales. Por tradicional me refiero a las históricamente ya conocidas, como las de la luz, bolañitos, etcétera, la beta madre y las del cubo, ¿no? Perdón, las de la sierra, como es la beta Villalpando, etcétera, y otras más, ¿no? Entonces, hay vetas transversales, hay vetas paralelas a estas y apenas estamos empezando a vislumbrar eso, ¿no? O a más bien explorar físicamente, porque de que se vislumbraban, pues decimos estructuralmente y morfotectónicamente es lógico que las tengamos. Entonces, lo que nos falta es explorar, ¿no? Pero como decíamos, la minería es un negocio de riesgo. ¿Alguien de ustedes tiene idea de desde que se encuentran trazas de mineralización? ¿En cuántos de esos lugares con trazas que nosotros llamamos prospectos, cuántos prospectos llegan a ser minas? ¿Tienen idea? Bueno, yo personalmente, buenos días a todos. <ríe> buenos días, ingeniero, gracias por compartir. ¿Qué eh, tal, sí, Carla? ¿Qué dice? ¿Cómo está? <ríe> muy bien, gracias. Pues personalmente son mis meros moles, ¿no? La exploración, trabajé durante muchos años en exploración, más de 10 años en eh, uh -huh. geología, y realmente es un trabajo muy arduo, como usted dice, como geóloga, eh, cuando se llega a un lugar, cuando están, no nada más es el trabajo de campo, es el trabajo de preparación, de estar estudiando y hacer los estudios preliminares durante meses. Una vez que ya estamos en el sitio, los programas de muestreo pueden durar en campañas que van desde los tres a los seis meses, al año, dos años, dependiendo si son solamente trincheras porque son lugares de difícil acceso son lugares a los que no podemos llegar a destrozar como la gente piensa, que llegamos destruyendo árboles, abriendo caminos y todo, no. Todo es caminado, todo es con pico y pala, sacar muestras, estar haciendo prospección de suelos, de roca, trincheras, eh, y eso pues dependiendo del, del tipo de yacimiento, dependiendo del objetivo que tengamos y del mineral que se, que se esté prospectando. De, eh, varía mucho, pero es un proceso muy largo. Posteriormente viene la, la campaña, si los resultados de estos, muestreos, si los permisos son los ad, eh, están aprobados por la Semarnat, si todo está bajo la norma, porque eso es algo muy importante que hay que mencionarse, que la minería es una de las industrias que más normadas están, uh -huh. y más reglamentadas están, entonces se tienen que presentar tanto manifestaciones de impacto ambiental, como estudios técnicos justificativos, uh -huh. como evaluaciones de impacto ambiental para poder, para poder llevar a cabo tan solo unos programas de exploración minera, no hablemos ya de la explotación, solamente de la exploración, sí. aun cuando las empresas ya tengan las concesiones mineras. Entonces, creo que esa parte sí es muy necesaria eh, de, eh, de esclarecerse, porque la, las personas normalmente piensan que porque hay una concesión, las compañías llegan a destrozar y acaparar todo, no es así. Es todo un proceso, son procesos de años, una vez que ya se tienen los resultados de las muestras de suelo, de roca, de los chips, entonces, y que se tienen los permisos pertinentes aprobados, entonces se pueden empezar las campañas de barrenación que igual dependiendo de la dimensión del proyecto, pueden variar de meses, de seis meses como mínimo, hasta cuatro o cinco años este, para uh -huh. poder eh, pues, ver si es factible o no. Eh, no es nada barato. Es muy caro porque tanto la... bueno, la, la normatividad ambiental cada vez es más estri estricta. Y me, bueno, personalmente tuve proyectos en los cuales teníamos que meter, por ejemplo, las, las máquinas para barrenación en partes, porque no podíamos hacer caminos en una zona de amortiguamiento. Esto, por ejemplo, en la zona de amortiguamiento Sierra La Laguna, en Baja California, en, este teníamos que meter así en otras partes, por ejemplo en la sierra de Oaxaca todo llegaba por helicóptero, uh -huh. eh, en lugares donde las, las, las zonas son más mineras como Zacatecas, Concepción del Oro, Mazapir, eh, Santiburcio, en la zona de Choice, en Chihuahua, en Sonora, que están más como involucrados en esta parte y que es parte de la cultura también de la gente, no había tanto problema, este, y entran las máquinas, pero son procesos muy costosos que involucran una gran cantidad de gente y una gran cantidad de la sociedad que vive en las zonas aledañas a la minería y que de alguna manera tienen un impacto positivo también directo, pues, por las, los empleos que se generan. Uh -huh. Bueno, uh -huh. entonces estábamos, ok, o sea, con todo esto nos da una idea, fíjese, usted nada más está hablando del proceso de exploración. Y ya está hablando de años, ¿no? porque así es la minería, ¿no? Entonces, es un negocio de alto riesgo económicamente hablando. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día, les comentaba, que parece como si hubiéramos regresado, ¿no? Hay pocas empresas mexicanas y muchas extranjeras en México. ¿Pero a qué se debe esto? Precisamente a ese riesgo económico. Les decía... Y la pregunta de nuevo Carla, ¿cuántos prospectos se requieren para llegar a tener una mina en promedio? En promedio, ¿cuántos o cuántos prospectos de otra manera son llegan a ser minas? Muy muy pocos. Realmente uno de cada cuantos. Uno de cada cuantos. ¿Tienen es idea? Que... Me gustaría que, por ejemplo, Guillermo Siliceo. Esparza o Carlos nos si tienen alguna idea, bienvenida. ¿Cuántos nada más para que, que aprecien esto? Ya Carla nada más les dijo cuántos años y en qué actividades. Eso ya nos da una idea de la inversión que tiene que meter una empresa minera y apenas está explorando. ¿eh? O sea, ¿cuánto cuesta? Y en este caso vamos a, hasta el a, al resumen, digamos. ¿Cuántos prospectos se requieren para llegar a tener una mina? En otras palabras, ¿cuántos prospectos necesito explorar y evaluar para que uno de ellos llegue a ser mina? Que pase todas las validaciones técnicas, geológicas y geoquímicas de separación de mineral, metalúrgicas, pues, económicas, sociales, políticas, etcétera, etcétera. Para lograr tener una mina. ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, yo supongo, eh, a nivel de lluvia de ideas, que eh, la parte de exploración de reservas probadas, y más no probables, es un criterio eh, eh, muy importante, ¿no? Para cualquier análisis de una posibilidad de inversión. Y obviamente señalabas que, que esta empresa canadiense, pues de alguna manera está invirtiendo, ¿no? La exploración eh, no conozco o no sé eh, el costo, pero es, es elevado, ¿no? Aunque en la, eh, en la parte de exploración tiene ciertas eh, ventajas ambientales, que hay exenciones de manifestación de impacto ambiental en la parte de exploración. Pero yo únicamente señalé lluvia de ideas tan concreto de la pregunta de cuántos prospectos... La verdad, pues no, no, lo ignoro, pero simplemente a nivel de análisis costo-beneficio sería ubicar aquella que tuviera mayores reservas probadas y probables de acuerdo a técnicas de estrella de exploración geológica. Ok, bueno, ese es un punto de los muchos que se evalúan, ¿no? ¿Es viable económicamente? ¿Qué tasa de retorno voy a tener? Etcétera, etcétera. es Son de las preguntas que tenemos que contestar en todo el proceso de evaluación de un yacimiento para ver si llega a ser mina o no. Bueno, ya en resumen, les digo, la, eh, las dos empresas más grandes del mundo de exploración, Tinto y Newman, ellos tienen uno de cada tres mil prospectos llega a ser mina. ¡Hijo! Entonces, bajo ese riesgo, ustedes ¿Invertirían? Esa es una de mis preguntas, por ejemplo. Por eso es un negocio de alto riesgo. ¿eh? ¿Ustedes invertirían si tienen un tres milésimo de posibilidad de ganar? O sea, ellos exploran tres mil prospectos. Así como dijo Carla, empiezas, a lo mejor lo abandonas en un año, en dos años y dices, no, no va. Y ya lo dejo, pero hay otros que a lo mejor le metes recursos durante ocho años y al final dices, no va. Y ya perdiste o, o bueno, ya conociste, pero no tienes recuperación de muchos millones de dólares, ¿no? Y les digo que cuando exploras barrenas, no metes 50 barrenos, no metes 100 barrenos, no metes muchos barrenos ¿no? no quiero decir un número porque es muy variable no pero puedes meter 500 puedes meter mil barrenos nada más para que se den una idea el costo ya con compuesto completo de con geólogo análisis etcétera puede andar en los 220 240 dólares 250 digamos dólares por metro y que son de barrenos que van hasta los 800 mil metros, entonces, y estamos hablando de mil barrenos por lo, por lo menos para una sección o para un prospecto, híjole, pues yo, esa es el, la cosa que no muchas compañías mexicanas invierten y se requiere de la inversión extranjera para llevar este tipo de, de análisis y de estudios. Exactamente, o sea, nosotros como mexicanos no estamos acostumbrados a esto. Desafortunadamente nuestra economía, cuando menos en mi generación, desde, lo, bueno, desde que yo ya pensaba en este tipo de cosas desde los 70 para acá, bueno, fines de los 70s ¿eh? <risa> hacia acá, eh, pues lo que yo he visto es que no tenemos un ambiente propicio para pensar en invertir de esa manera como en otros países, en Canadá, en Estados Unidos, con economías muy estables o mucho más estables que las nuestras, ¿no? Entonces, la gente normal como nosotros no va a invertir. Yo no le metería con un tres milésimo de posibilidad de ganar. No, pues, que estás loco? ¿Qué crees que es una lotería o qué? No, yo no, yo no le entraría, ¿no? En México, ahorita, en, en, bajo esas circunstancias. Pero a los canadienses los han educado de otra manera. Y ellos piensan de otra manera. Por ejemplo, ¿por qué la mayoría de las empresas mineras son canadienses. Pues muy fácil, ¿no? Porque tienen una economía estable, porque tienen un mercado minero muy fuerte y muy grande, y porque la población canadiense en general está hecha para invertir. Invierten en la bolsa, confían en su bolsa, confían en sus operadores económicos. Nosotros no. No, y otra y, cosa que habría que considerar, ingeniero, si, si, si se requieren mil prospectos para tener uno y en un país donde el gobierno dice que no va a dar permisos, pues menos invierto. Es bueno, eso ya es otro punto, todavía hay que sumarle actualmente, ¿no? Es por eso yo dije hasta el 2018, ¿eh? De 2018 para acá es otra cosa. Y más hacia sí. la minería, ¿no? Más hacia la minería, está todavía siendo tal vez un poco más atacada a todos los niveles, ¿no? Pero regresemos a la parte otra, ¿no? ¿Cuánto Simplemente... Cuesta un barreno, ¿cuánto cuesta un barreno? Un barreno de 300 metros, el puro agujero en promedio de a 100 dólares. Depende también el diámetro, depende de muchas cosas. Pero como yo les decía, ya compuesto el precio total, incluyendo geólogo, análisis químicos, evaluaciones, modelado, todo, le cuesta hasta 250 dólares, ¿no? El metro. El metro. O más. Sí, uh -huh. o más. entonces Dependiendo de la compañía. Aviéntese sí. un barreno de 500 metros. ¿Cuánto cuesta uno de 500 metros? Un millón de dólares. Pues no, sí. Mucho un más. Mucho un más. millón de dólares. El más barato. 500 por, dos y por 250 dólares. Multiplícalo. Ahí está. Cinco bueno, eso dos, cuesta diez. un barreno. Y si para explorar tengo que dar mínimo 100 barrenos. Pues eso es lo que necesito para explorar y eso nada más en barrenación. Faltan todos los demás estudios. Claro. Metalurgia, claro. ¿qué tal que metalúrgica? Dices, ah, tengo un superyacimiento, pero metalúrgicamente no es posible extraer más del 70% del mineral. Entonces, tengo que considerar que no tengo todo, tengo el 70% en realidad y que aparte para obtener ese 70% me tengo que invertir una planta de 10 o de 20 millones de dólares y aparte me faltan Hoy. estudios, digo, ahorita estoy nada más haciendo así cuentas alegres, ¿no? Muy simples. Entonces, Ingeniero, en pocas palabras, cubo? Eh, antes cubo? Ir, voy para allá, y antes de ir a ese, en pocas palabras, la minería requiere mucha inversión y es mucho el riesgo. Por eso, las empresas mexicanas, mineras mexicanas, que invierten son pocas no no hay muchas que se avienten con ese nivel de riesgo los mexicanos no estamos hechos para eso los mexicanos no invertimos casi en bolsa hoy en día podemos invertir en la bolsa de Canadá si queremos no y deberíamos estarlo haciendo les decía nomás para acabar este punto los, la población canadiense prácticamente cualquier gente los que yo conozco cuando menos tienen sus ahorros 10, 20 mil dólares o 5 mil dólares, lo que tengan, tienen que 50 dólares en una empresa tal, 100 dólares en otra, 20 en otra, o sea, todo su dinero lo tienen bien diversificado, pero en bolsa, no con los intereses bancarios, por eso también ellos obtienen un retorno mucho más grande por sus inversiones. Que nosotros porque nosotros, quién recurrimos normalmente al banco, no? Con mi 3%, 5%, 6% actuales, no? No, mi nada. por impuestos. cinco por no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, vivo, por eso, no, con mis ahorros, como lo hacían tal no, nuestros abuelos, ellos no, no, banco y obtenían algo Pero no, en menos no, les vamos tanto valor. perdiendo poder adquisitivo. ¿Y quién le va a meter al banco? Bueno, pues, todos le seguimos metiendo al banco, ¿verdad? Que no deberíamos hacerlo en esta misma, en, con estos eh, productos, pues, de, de trabajo, ¿no? Que es el, la cuenta de ahorro, ¿no? Deberíamos meter a inversiones, ¿no? Y más, mejor invertir en bolsa, ¿no? De esta manera. Es decir, deberíamos de cambiar, hay que cambiar muchas cosas, pero por eso no invertimos, ¿no? Y por eso se nos hace medio difícil cuando alguien dice, oye, pero le deberían dar prioridad a los habitantes de ese lugar para que hagan la empresa minera. Bueno, pues, anden, pues, inviértanle, ¿cuánto van a poner ustedes? No, pues, no tenemos nada. No, pues, ya juntamos un millón de pesos entre todos. Bueno, vean las cantidades de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, no, pues, mejor por eso ellos son los superficiarios y al super, así les llamamos a los o así se les llama formalmente, superficiario, al dueño del terreno de la superficie. Si esa parte de ese terreno lo necesita la empresa minera, pues una de dos o te lo compra o te lo renta. O tres, puedes pasar a ser accionista, ¿no? Con un porcentaje X, ¿no? Que ya lo negociarás con la empresa. Entonces, no te queda otra a nosotros mismos. Oye, yo quisiera tener una empresa tipo Microsoft, ¿no? Pero, ¿y con qué la pongo? O, o a mí como geólogo me dicen, ¿no? Oye, tú eres geólogo, ¿por qué no tienes tu mina? Pues porque para tener una mina tengo que tener otra mina. <ríe> necesito una mina, un carretón de dinero, ¿no? Para poder invertir. O necesito hacer lo que hizo el loco de Valenciano, ¿no? A pedirle prestado a todos mis amigos y ojalá Dios me ayude y tenga éxito, ¿no? <ríe> porque si no, pues voy a estar más empeñado que nada, ¿no? Entonces... Sí, es un negocio de muy alto riesgo económico para empezar, ¿no? Entonces tenemos que entender eso y que estamos más que regulados por no solo el medio ambiente, por la Secretaría del Trabajo, por, por todo, ¿no? Nos aplican, no sé, mínimo, mínimo, ¿qué será? 10 sectores, ¿no? O sea, todos y, nos y aplican también. a la minería. Sí, y mía. también el crimen organizado, ingeniero, que es una parte bien importante que no se ha mencionado. O sea, tenemos en julio, me parece, del año pasado, el robo de Dore, por ejemplo, allá en la mina del Álamo, no en Sonora. Uh -huh, este, sí. Esa es otra batalla que tenemos, el, el pago de, de piso también para muchas empresas que ha sido este, en la zona de Zacatecas, por ejemplo, eh, en el 2009, <risa> 2010 más o menos nos, estuve trabajando para una empresa grande allá y era una cosa terrible era una cosa horrible donde tenías que estar pagando para poder trabajar entonces ¿Sí? es, es también esa parte donde las empresas pues también ven ese riesgo ¿no? de su inversión no sabes en qué momento te van a cerrar los los caminos en qué momento ya no vas a poder trabajar y vas a perder todo lo que has invertido ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces regresando a la pregunta del cubo, ¿no? El cubo me imagino que fue, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué paró? ¿O cómo va? ¿Por qué paró el cubo? El cubo, bueno, pues exactamente no sé, exactamente no, pero puedo pensar por qué paró, ¿no? Endeavor, pues es una empresa canadiense, ¿no? Digo, de origen canadiense, aunque no podemos decir que no es mexicana porque también tiene capital mexicano invertido, o sea, hay inversionistas mexicanos. Hoy en día esto ha perdido un poco de sentido el decir que son extranjeras, bueno, tal vez por el nombre, ¿no? Que digas, está en inglés y todo, pero los es mexicanos también, ya están poniéndole a sus empresas con nombre en inglés, ¿no? A las empresas. ¿Por qué? Porque las registran ya en la bolsa también. ¿Y por qué las registras en bolsa? Porque quieres ganar recursos. El recurso de la bolsa es recurso de riesgo, ¿no? Que puedes utilizar para exploración. ¿Y en dónde vas a tener más riesgo? Pues en la exploración, ¿no? Porque exploro y no me da nada o resulta que tres años después, pues no vale la pena, no es suficiente, no, no X factor, ¿no? Bueno, entonces el Cubo tenía ya muchos años, ¿no? Trabajando con Endeavor, mmm, pues, explorado, explotado a fondo, ¿no? Y me imagino que explorado también. Y tenía, lo que yo sé es que tenían cierta cantidad de reservas, pero no suficientes para lo que su empresa les pide. Cada empresa te pide tener... Cierta cantidad de reservas y te, para saber que tenga seguro trabajar uno, dos, tres años, cinco años, diez años, no te pide cuerpos que a la bolsa. Exactamente, la porque hacen. exacto, porque tienen sus accionistas y ellos tienen que responderse no solo a ellos, sino a sus accionistas. Güey. Así es lo que ofrecieron interés. Entonces, si no tienes suficiente para mantener la producción. ¿Cómo debe de ser? Pues, ¿sabes qué? Mejor la dejo, te la vendo y ahí nos vemos y le invierto en otro lugar, ¿no? Y si las condiciones en México están cambiando y no son ya tan favorables, tanto por los aspectos de impuestos, México es de los países más caros del mundo ahorita para la minería, ¿no? Para invertir, se diga lo que se diga, ¿no? Ahora sí, como dicen, diga lo que se diga, no, aquí es lo, es lo más caro casi lo más caro del mundo, ¿no? Entonces, ¿a dónde se van? Pues, va? Pues vete a Perú, es más, te sale creo que más barato, vete a Estados Unidos y a Canadá, no invierta ahí el dinero. Digo, te, te va a salir más barato que, que hacerlo aquí. Entonces, ¿el inversionista a dónde se va? Donde tiene las condiciones técnicas, geológicas, políticas, sociales, económicas, etcétera, adecuadas para su inversión. Entonces decía yo no tiene ya sentido hablar de empresas mexicanas tanto, aunque sí hay empresas de capital mayoritariamente mexicano, pero ya prácticamente todas las empresas tienen capital de todo el mundo. ¿no? Una empresa que decimos canadiense, entre comillas, pues tiene capital mexicano, gringo, eh, francés, inglés australiano de todas partes del mundo, ¿No? No, no, no es eh, exclusivo de un solo lugar. Entonces, pierde un poco ese sentido, estamos más globalizados ya y eso corre en favor de los mexicanos, ¿No? Porque si ya tienes algo más estable, pues ya puedes invertir. no, no tal vez si no confías en en la bolsa mexicana, bueno, invierte en las bolsas que manejan las empresas mineras, ¿No? Que son principalmente Canadá, Londres, Australia, etcétera, ¿No? Entonces invierten. Eh. Es seguro, ¿eh? Nadie, no, También no es seguro es que riesgo, vas a ganar, es porque es un negocio de alto no, no, no. riesgo. O sea, claro. de entrada es un negocio de alto riesgo, ¿no? Por eso no, no ah. le entramos, ¿no? Los mexicanos somos más así, no, yo quiero más a lo seguro. Es más, aquí dicen, negocio que no te da el 100% no es negocio, ¿no? Eso he oído en muchos mexicanos, ¿no? En México, pues en mi país, ¿no? O sea, así o decimos. negocio que no deja, se deja, Ey, pero que no deja el 100%, se deja, ¿no? O sea, ya no deja, deja que, como un americano, un estadounidense, dice, esto me deja el 10%, no, hombre, con gusto le entro. Anual, claro, anual, ¿no? Esto me deja el 10%, esto el 20%. Usted dijo algo muy sabio, el pensionista canadiense compra una diversificación de acciones. Entre ellos, una parte la compra en las acciones mineras que traen uh -huh. los compañías es Estas acciones que compran son las que le dan el blindaje para hacer esas inversiones. Porque Exacto. ya la bolsa sí está supervisada y no puedes tener uh, acciones fake. Porque uh -huh. Entonces, este pensionista que esos 20 dólares, 50 dólares, con millones de gente que mete de 50 dólares, tienen que estar vigilados y protegidos porque por la bolsa, la SIAC, etcétera, etcétera. Algo que en nuestro país nos falta mucho esa supervisión de protección a la gente, invierte sus 20 dólares, es un montón más de dinero. Eso uh -huh. fija que las copias canadienses, cuando van a hacer una investigación minera, usted dijo ahorita algo muy cierto del cubo, ya no tenían los rendimientos que la acción habían vendido. Ese es el tema principal hoy. Lo que hacen las copias mineras, independientemente de las locuras de, del gobierno, ya se, no, no hay que hablar de ellas hoy. Dijo, Carlos, algo muy cierto que es más peligroso. El crimen organizado, el derecho de piso, está en su plenitud completa. Yo creo que fundamentalmente tenemos que regresar a dar tranquilidad y seguridad a los inversionistas canadienses y gringos que están aquí metidos por el alto riesgo que tiene la minería. Esto va a retomarse siempre y cuando volvamos a la sensatez, ingeniero. Porque miles y miles de gente pensionados principalmente, estuve estudiando mucho tiempo eso, canadienses principalmente y americanos, invierten en acciones en las empresas mineras que tenemos parte de México. Ese uh -huh. es un punto de vista que se va a mover, ¿no? Uh -huh. Sí, exacto, Carla, adelante, Carla. Sí, ahí hay un punto bien importante que también eh, eh, hay, que, hay que señalar de estas empresas también que luego quieren aprovecharse, estas empresas junior. En, esta, en este contexto de, del porcentaje, ¿no? Del porcentaje, cierto porcentaje de, eh, de la inversión extranjera con la mexicana. Y que hay muchas empresas junior que, que fungen como prestanombres o como empresas fantasmas para cotizar en la bolsa, hacer un proyecto infladísimo, sacar dinero, vender sus acciones y luego desaparecer que también existe y que también es un riesgo para la minería, para la industria y para el país uh -huh. creo que en eso también el gobierno debe de poner mucha atención en esa regulación, esa parte es la que está fallando y a veces es gente que ni siquiera tiene que ver nada con la minería que es más uh -huh. gente que está enfocada en los negocios y que saben cómo hacer el negocio ¿no? y por eso pasan todas estas cosas aunque a ellos los controlan la bolsa es la que están adscritos ¿no? por eso okay. solo un QP por ejemplo un qualified person puede hacer los estudios, ¿no? No cualquiera para cotizar en la bolsa, ¿no? Hay ciertas personas nada más, no hay muchos, ¿no? Claro. Sí, cuando tienes, cuando tú haces consultoría, eh, tienes que mostrar todas tus credenciales, ¿no? Eh, es el uh -huh. caso, no no es como cualquier persona. Y primero las empresas lo que hacen es te dan un trabajito chiquito para ver qué también lo das. Yo A mí me, se me imagina mucho uh -huh. que como una prueba de fuego, si eres fiel en lo poco, eres fiel en lo mucho, ¿no? Y a partir de que tú empiezas a demostrar tu trabajo y van viendo y van preguntándose, porque el mundo de la minería, nosotros lo sabemos, ingeniero, es muy pequeño y muchos nos conocemos, ¿no? En algún momento coincidimos. Entonces, eh, te van preguntándose... Eh, en lo personal, yo tengo la experiencia de trabajar con puras empresas o la mayoría de ellas con empresas extranjeras y van como recomendándote uh -huh. a esa persona te trabaja tal parte, tal aspecto, pero sí debes de ser muy, muy cuidadoso. Sí, sí, sí, sí, tienes que tener, hacer bien tu chamba porque en México, cuando menos, y también en el extranjero, creo que el mundo minero es muy pequeño y todos nos conocemos de una u otra manera, ¿no? Aunque sea de nombre, pero nos conocemos, ¿no? Y si alguien me hace una tarugada, ya está afuera, ¿no? Ingeniero, este, yo quisiera sí. hacer un comentario eh, relativo a la importancia que tiene, digamos, eh, la inversión japonesa, perdón, la inversión canadiense, que tiene prácticamente concesionado el 70% de la producción y exploración de oro y plata, y más o menos las ganancias anuales, deben andar como en 1.2 billones de dólares. Uh -huh. y, y obviamente en la eh, justo en la negociación última del Temec, eh, se, se flexibilizó mucho la parte de inversión. Recu eh, recuerdo que en una declaración de ya Trudeau, presidente de, eh, de Canadá, decía que amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después. Es decir, un poco la reflexión de la inversión extranjera directa, las ventajas comparativas y el nivel de ganancia que significan precisamente por el alto riesgo que tiene la parte de la exploración. Eh, yo traté de, de revisar en qué se modificó la parte del temec mec porque sí, sí estaba muy favorecido producto de la... Reforma Energética del 2014, que se dio obviamente toda la ampliación a las empresas eh, eh, de tipo canadiense para la inversión extranjera, ¿no? Era un comentario que eh, busca generar lluvia de ideas, que son todos mis comentarios, de tal manera de que el expositor en alguna ocasión se le pudo haber pasado algún eh, comentario o alguna idea, ¿no? Adelante, este ingeniero, por favor creo que Carlos quería preguntar algo, sí. A ver, una acotación no es primer ministro no es presidente doctor Esparza uh -huh. ¿eh? perdón. Sí, sí Sí, bueno, la posición que tenga pero esa fue su declaración Bueno es un gobierno parlamentario bueno, este <risa> nada más para, para comentar realmente ha sido una exposición de lujo el día, el día de hoy, muy muy interesante porque pues, pues es la base de, de, de, de nuestra comunidad de guanajuato toda la parte minera entonces toda la referencia histórica yo creo que ha sido ha sido muy muy importante nos da idea pues de la formación de guanajuato la base la base financiera para que esta ciudad se haya dado como se haya dado no y, y claramente vemos que que pues es el siglo XVIII, el, siglo, el verdadero siglo de oro de Guanajuato. O sea, estaba en verdadera, en, en un auge brutal y en ese momento viene la revolución de la independencia, la toma de la longa de Granaditas y se vuelve ya una tragedia para Guanajuato. La, queda abandonada la valenciana, se inunda la valenciana incluso y pues este, dejan de explotarse las minas y luego un convulsionado siglo XIX que empieza a mejorar un poco hacia el final con el porfirismo y luego nos cae la revolución y otra vez va para, para atrás el asunto, ¿no? Y, y luego empieza otra vez la, a levantarse la actividad y, y estamos pasando por un momento con una visión, eh, pues verdaderamente eh, de un nacionalismo absurdo otra vez, en donde un negocio que es global, pues llevarlo a convertir en, en, en un gobierno, en, un, en una industria nacional, pues no nos lleva a ningún lado realmente, no tiene ninguna, ninguna posibilidad. Sin embargo, yo lo que quería tratar con ustedes es eh, la perspectiva eh, general de la población. Cuando uno platica con, con la gente de Guanajuato y habla uno de las empresas... Eh, canadienses, sobre todo extranjeras, dices, están llevando el oro y la plata más o menos en una visión y en una perspectiva eh, igual al, a la que tienen de la colonia porque no era tampoco real el asunto. Al rey le tocaba su... en una perspectiva igual a, a la que tienen de la colonia porque no era tampoco ¿Qué es real qué pasó? el asunto. Ah, bueno, no sé qué. Bueno, entonces a la que tienen de la colonia, porque creen que el, el rey agarraba los, las toneladas de plata y de oro y se las llevaba. Se llevaba el quinto real. Uh -huh. Todo lo demás era negocios en la nueva España y en el mundo entero. Entonces no era así tampoco. Uh -huh. Por eso son las distorsiones históricas que tenemos. Pero, pero más o menos en esa perspectiva, sigue la, la la la la comunidad guanajuatense pues vinieron ahora los canadienses así como antes los españoles y pues están sacando el oro y la plata y se le están llevando seguramente a Canadá y ahí tienen atesorado eh, la plata y el oro de, de de de nuestras de nuestras minas. No hay que olvidar que en el tiempo de la colonia eh, pues la, eran concesiones del rey, todo el subsuelo era del rey y luego cuando México se independiza y viene en, el, en la constitución del 17, el, el, el, el, el artículo 27 constitucional, pues su, se sustituye al rey por, el, por la nación, entonces ahora es de la nación, aunque no es de nadie, el gobierno y traen todo este rollo, ¿no? Bueno, pero sigue esta ha permeado totalmente esta noción de los negocios fáciles, de los negocios aventureros, del conde de Valenciana que de repente le pega y entonces se vuelven riquísimos y entonces empiezan a llevar toda la plata de Guanajuato, etcétera, y aquí no queda nada. Y de que los mineros son pobres, muy pobres, sin correlacionar las condiciones en que se encontraban los puestos de trabajo en esa época, que ahorita ya nos dio una referencia muy interesante. Pero pues, ¿qué hacer sobre eso? Porque sí, la perspectiva con cualquier gente que usted hable de Guanajuato, así más o menos normal, va a decir, son los canadienses, que sin pagar nada prácticamente, un impuesto chiquito, chiquitito, agarran toda la plata y se la llevan. ¿Qué hay sobre eso, ingeniero? pues como que están un poco fuera de la realidad, ¿no? Pero bueno, vende más decir, nos están saqueando, todo lo hacen mal, están destruyendo el entorno, eso vende políticamente mucho, ¿no? Y por muchas gentes que lo usan, políticos que lo usan, pues para ganar raja, ¿no? Para sacar raja, digamos. Eso lo hemos visto en, pues en muchos lugares del país. Eh, eh, cómo llegan, le venden a la gente, oye, ¿cuánto te están pagando por hectárea al año de renta? No, pues qué tanto. Oye, ¿por qué tan poquito? de cuenta, te están pagando 500 dólares al mes por hectárea, ¿no? Digamos, como no recuerdo exactamente el, el precio, ah, pero lo que estaba en Guerrero en, ay, ¿cómo se llama la mina de Goldcorp, Carla? Carla, Carla, ¿ya se fue? Bueno. No, iba a iba una parada técnica, pero ahorita le dijo. bueno, sale la de Gol en Guerrero, no me acuerdo ahorita. Pero bueno, era, fue una de las más famosas hace 20 años, ¿no? Digamos o menos tal vez. De, en la Franja de Oro de Guerrero, ¿no? Que fue de las primeras que pararon de esa manera, ¿no? Les... Los filos. Eh, los filos, exactamente los filos. Les estaban rentando y un compañero mío, pues, era el director de esa empresa, ¿no? Por eso me por eso me lo sé también, ¿no? Me acuerdo además lo que salía en los periódicos, ¿no? Y dicen, es que les están pagando muy poco. Pónganle, no sé, 500 dólares, 100 dólares, 150 dólares la hectárea, ¿no? Pero de que la tuvieras muerta o oh, no, a que te paguen, y tú estás rentando entre todos los ejidatarios, no sé, eh, mil hectáreas, dos mil hectáreas, no sé cuántas eran, no recuerdo. Mil hectáreas, mil. Pero a ese precio, pues oye, yo creo que sí te conviene. Dicen, te están haciendo tonto porque ellos están ganando muchísimo dinero. Mira, nada más, debiste haber negociado al triple o al cuádruple, ¿no? Y, ay, ah, sí, guan, ¿verdad? Pues, pero, ¿qué hacemos? Están invirtiendo, o sea. Bueno, okay, es, ingen, ingeniero, ¿podrías dejar de compartir para que nos viéramos todos? Ah, sí, bueno, les, todavía no acababa porque ah, apenas bueno, íbamos bueno. en esto, pero <ríe> ah, está bien, si está quieren, bien. lo dejamos para otra ocasión, lo que falta no, no, es... No, no, no, no, sí, usted sigue es, sigue. es precisamente producciones, etcétera, etcétera, los pueblos, así muy rápido, muy breve también, pero pero si quieren le seguimos así no, como, no, no, como no. lo que estábamos. No, no, no, no, por favor continúe, lo que pasa es que porque sí es muy interesante. No interacción donde no nos vemos, ese es el asunto. Ah, bueno, si quieren le cambio y hoy después regresamos y si me invitan bueno. en otra, pues le, eh, veo el otro apartado, no, no hay problema. No, yo creo que, que, que sería bueno que se terminara la exposición, ingeniero. <risa> ok, entonces me regreso. impresionante, ingeniero, te agradezco, para mí que soy minero del corazón, es impresionante la exposición, ¿eh? Te felicito. Bueno, pues gracias, vale, gracias. mucho. Los guanajuatenses, no, estoy seguro que muchos guanajuatenses, Carla, no saben de esto que nos puso el ingeniero oye ¿eh? Bueno, y eso, nada más aquí un punto, ¿no? Nada más para retomar esto. Sí. Lo, lo que ustedes comentaban, ¿cuánta gente dice eso, no? De que nos están saqueando, no pagan impuestos. Ahorita yo acababa de comentar que la minería mexicana es de las más caras del mundo, ¿no? Sobre todo ya después de que le metieron el 7% a la, a la producción, el impuesto del 7% a la producción, más el punto 0.5% a la producción de metales preciosos, ¿no? Si es metal precioso, un punto 0.5% más, ¿no? Esa la pusieron, creo que fue en, ¿qué? 2015, 2014, no recuerdo exactamente sí. el año. Eh, bueno, total. Entonces, se, se convirtió en una... En un, en una eh, eh, industria muy cara por la cantidad de impuestos que pagas, ¿no? Pagas más que cualquier otro país de, del mundo y aparte pagas pues los costos en, o las inversiones ambientales, etcétera, etcétera, directo, ¿no? Lo que tiene, tienes que pagar. Pero las empresas mineras siempre han trabajado o desde hace muchos años trabajan con conciencia social, porque también y últimamente ahora ya hay etiquetas de responsabilidad social, ¿no? Responsabilidad ambiental y responsabilidad social, ¿no? Entonces, desde antes ya las empresas siempre participaban con las comunidades, dándoles agua, dándoles energía eléctrica, dándole eh, o pagando, pues, o subsidiando esto, pues, de cierta manera, pagándole a la gente, ayudándole. Eh, dando dinero para construir una escuela, para mejorar las escuelas, para la fiesta del, del día, del santo, de, etcétera, para mejorar la iglesia, para N cantidad de cosas que a ustedes se les antoje. Las empresas mineras siempre cooperan. Por ejemplo, en Guanajuato. Bueno, antes, antes de seguir esta. Entonces, es, es, muy, muy caro, aparte de lo que hacen, porque ellos quieren y ellos, las empresas sienten o saben que tienen que colaborar con sus trabajadores, ¿no? Otras empresas como la cooperativa, pues yo me acuerdo, tenían su tienda, sus haciendas de producción para vender más barato los alimentos, etcétera, ¿no? Hay muchas otras cosas. Bueno. Eh, sí. Se me fue. ¿Mande? Perdón. No, no, y adelante, ingeniero. Ah, bueno, sí, se me fue el, el hilo de hacia dónde iba exactamente la última, la, la última parte que me, que me regresé, ¿verdad? Por, eh, bueno, entonces, es una, es un costo, una industria con un costo demasiado alto comparado a todas las demás en el mundo, decía yo, y aparte todavía das esos apoyos a la sociedad en general no recuerdo en cuánto están cuantificados más o menos no no no ni para qué digo un número, ¿no? Pero fácilmente anda en el no sé, un 7% otra vez, ¿no? adicional, pero eso lo dan por su gusto, ¿no? Y no lo han dejado de dar. Y creo que apoyan todavía más no por las condiciones actuales. Entonces sí, es una industria bastante cara, que pagan impuestos sí, que cumplen reglamentaciones como la ambiental. La industria más regulada de todas en México es la industria minera, sin duda, ¿eh? Tanto ambiental como social, políticamente, es la industria minera. Entonces, todos lo hacen lo más estrechamente, lo más cercano al, a lo que te piden y más. Siempre en minería damos de más, ¿no? Por ejemplo, eh, Normalmente, cuando tú avanzas en una obra minera, si no lo necesita la roca, no metes anclas. Hoy en día, en cualquier obra minera, varias empresas, sobre todo las más grandes, tienen ese acuerdo con los obreros, con los sindicatos y con los obreros y con sus empleados en general. Metro que avance o dos metros que avance metro que anclo para no tener accidentes por caídos. Eso interrumpió el ciclo de producción en vez de producir tres veces al día, pues te rompe el ciclo y estás en dos veces, ¿no? Entonces, redujiste tu producción o tu ritmo, tu secuencia, y entraste a otra, pero incrementaste tu seguridad, ¿va? Que eso no gano, pero cuido a mi gente, entonces, eso no tiene precio, pero sí te cuesta mucho cuánto te cuesta cada ancla que metes, ¿no? ¿Cuánto te cuesta la malla que metes? Y eso no se hace solo en los, en los, en las frentes, se hace también en los rebajes, ¿no? Entonces, en los rebajes todos se van anclando conforme vas avanzando. Entonces, es muy costoso, pues, es, es, es muy caro, pero bueno, así lo requiere también las bol. ya no, nosotros no estamos... O la industria minera no solo responde a lo que el gobierno de México te pide, sino a lo que te pide la bolsa de valores en la que estás cotizando. Así es. Si te pide, tienes que anclar cada metro, cada metro metes las anclas, así te lo pide ni modo. Que oye, no me no necesito un ancla cada cuatro metros. No, cada metro. Bueno, pues va, ni modo. Entonces hasta dices, bueno, ahora cómo optimizo esos costos, porque antes optimizabas de acuerdo a la mecánica de rocas que hacías, ¿no? Que llevabas, nada más voy a meter un ancla cada dos metros, un ancla cada metro y medio, no, si te dicen cada metro, pues la metes cada metro, ¿no? Y ya se acabó, punto. Sí, entonces estás sobreprotegido, sobreproteges. Y esto yo lo veía también en los casos de que se les cae alguna construcción, ¿no? De construcciones caídas. Eh, los mineros en ese sentido somos muy, una expresión que usamos acá más es de eh, cómo los chavos usan, pues acá, eh, muy sasquatch, pues, ¿no? Muy brutos, digamos, pues. Si algo, un pilar requiere, un pilar de una casa, por ejemplo, requiere cuatro varillas de tres octavos, no, mira, nosotros te aseguro que no le metemos mínimo, Cuatro de media. Aunque la necesite de tres octavos. Sabes que a mí me vale gorro y no quiero cuatro. Quiero tus cuatro de media e eh, intercalados. Quiero otras cuatro de tres octavos. Y ahora sí, cuélalo. O sea, siempre le metemos de más. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a cubrirnos del riesgo que tenemos en la mina. En la mina estás jugando con tu vida si no haces las cosas bien. Hay nada he de que me... Bueno, exactamente, algo por el estilo, cosas como esas, ¿no? O sea, acá le metes a lo bruto, a morir, ¿no? A cero, si necesita, métele el doble, no importa. Lo importante es que no se nos caiga, porque ¿cómo quedo yo como ingeniero y además tengo que dar un rango, un margen de seguridad de X que ya me exigen en mi empresa? La ley me exige uno, pero la de la empresa me exige un poquito más seguramente y la bolsa me va a exigir más todavía, ¿no? Y uno con su conciencia te exiges también, ¿no? entonces dices, bueno, aunque los cálculos me dicen que exactamente puedo meter hasta aquí, no, ¿sabes que Yo le meto un 30% más. Punto. Que va a ser más caro? Sí, pero ese costo no significa tanto como explosivos, como la gente, como otras cosas, ¿no? en la producción. Entonces, métese, no, no pasa nada, ¿no? Entonces, en eso sí somos muy sobrados, pues. ¿No? Nosotros mismos decimos, somos muy sasquatch por eso. Bueno, pero qué bueno, ¿no? Que somos en eso, <ríe> en ese sentido, pues. Oye, okay, ingeniero, y es, en Guana, los guanajuatenses de Guanajuato deberían sentirnos orgullosos, que están las dos empresas, bueno, la más grande en el país, de las tres principales ingenieras subterráneas en el país, en Minas, es Comimbie, y es un guanajuatense uh -huh, Sí, sí, sí, es el principal es contratista el, ahorita Es el principal contratista en el país y es guanajuatense, Memo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. No, digo, nos sentimos orgullosos no solo de él, de muchos otros ¿no? Porque hay muchos otros contratistas que son más pequeños, pero que también tienen operaciones en muchos estados del país, y mucha gente no lo sabe, ¿no? Por así ejemplo, es. este Campos, ¿no? De Campos Hermanos. Así fue, eh, Los de explosivos, por ejemplo, los de explosivos, pues están bien metidos y son gente de aquí de la escuela también egresados, ¿no? El eh, director general de Fresnillo PLC, pues es egresado de aquí, fue mi compañero, ¿no? Eh, así muchos otros directivos, el que era director allá en aquellas épocas en Filos pues también salió un año después que nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay un para Fox que ya murió, también muy bueno. Pues hay muchos, ¿no? No puedo mencionar uno solo, es que creo que nos sentimos orgullosos de casi todos, ¿no? Digo, con algunas excepciones, así como Carla, que ha hecho su carrera en exploración, en empresas extranjeras principalmente, pues eso es un orgullo porque a nosotros nos, les decía yo, nos preparan y nos egresan o después ya me toca preparar a mí también, a lo mejor no tan bien como a mí, pero bueno, pero, pero hacemos lo posible, pues, ¿no? Pero los, nos generan, nos hacen para competir en una industria global, desde siempre. La minería siempre ha sido global, nosotros siempre hemos estado compitiendo, no contra los de aquí enfrente, ni nada de eso, competimos contra los de los demás países, esa es nuestra, esa es la mentalidad, creo que de los egresados, ¿no? De aquí de Guanajuato. Mi competencia no es el de al lado, mi competencia es Estados Unidos, Australia, los sudamericanos, algunos, ¿no? Eh, sí. Los canadienses, los sudafricanos, órale pues, sale. Y les puedo decir que salimos muy bien librados nosotros, mínimo, a nivel licenciatura, salimos muy, muy bien, les puedo decir, sí. en el sí. sentido de comparándonos benchmarkiándonos con egresados de otras universidades, ¿no? Porque hay hay ocasiones en las que se hacen proyectos conjuntos y vemos eh, las diferencias, pues como para nada estamos atrás ni mucho menos, ¿no? Digo, tampoco quiero pegar de pecar, digo de del otro lado, ¿no? De que somos los mejores. Bueno, pero sí somos, ¿no? Pues creo lo puedo decir, ingenieros? La verdad, la verdad es que sí es, es bien bonito sí. llegar a cualquier este, proyecto eh, dentro de México y fuera de México y ser eh, reconocido por ser eh, egresada de la, de la Facultad de Minas de la Universidad de Guanajuato. Es muy bonito. Y uh -huh. también eh, es porque la escuela ha fomentado la Escuela de Minas de la Universidad de Guanajuato, ha fomentado esto que usted está diciendo, la inclusión de la mujer dentro de la minería, que no hay límites y eso es una cosa bien bonita, yo me siento muy orgullosa cada vez que tengo esas juntas, imagínense con los ejecutivos de los dueños de las empresas que están trabajando aquí y que me sientan ahí con ellos de manera virtual o como sea, eh, pero es bien bonito tener esa representación de la Universidad de Guanajuato y de una escuela y dar lo mejor de ti desde la manera ética, profesional y todo. Es, uh -huh. La verdad es un orgullo ser mujer y ser de la Facultad de Minas. Uh -huh. La verdad, nosotros en, en la escuela uh, y en la minería, yo en lo personal, yo nunca he sentido, hay como una mujer, o sea, uh, digamos algo negativo hacia, por ser mujer, pues no, eso yo creo que a la mayoría no nos de, los, de la escuela de minas, cuando menos de Guanajuato, no nos importa si es hombre, si es mujer, sea lo que sean, no, a mí no me importa. ¿Sabes hacer la chamba o no la sabes hacer? Y Pero eso había sí. había una leyenda, había una leyenda. Ah, sí, había que una leyenda. mujeres entraron a una mina y eran de mala suerte. Se salaba Entonces, la aquí, mina, Salajuato, ¿no? Rompieron esa leyenda, ese paradigma. Por ahí muchas mujeres trabajando en minas. Ya antes no, no, muchísimas, ¿no? Y ahorita les cuento una anécdota, ¿no? De hace poco, ¿no? No tan antigua, ¿no? Pero me gustó mucho esa, esa, eso que, lo que sucedió ahí. Pero sí, a las mujeres nunca las hemos visto ni menos ni más. Simplemente, ¿sabes hacer la chamba o no? Lo que sí, yo en lo personal, en mi negocio de consultoría, cuando he contratado mujeres, pues, sí pido una sola cosa, ¿no? Que se sepan defender. ¿Por qué? Porque en exploración las voy a, o en la chamba que uno hace, pues las voy a mandar, aunque conozca a la gente, pero van a, a relacionarse con mucha otra gente que no conocen y no sabemos qué tan qué mentalidad tienen, ¿no? Entonces, más vale que se sepan proteger. Si una, una de ellas, digo, era cinta negra en taekwondo y la otra también. Así es que, de que se sabían defender, si alguno empezó ahí a bromear, oye, mira, tú ni le sigas porque ella está libre para hacer lo que quiera, ¿eh? Si tú le faltas el respeto, hace cuenta que él es Juan Pérez en vez de ser Juanita y te va a sentar, man. Y ya, ay, caray, ¿por qué? No, pues por esto. Ay, ay, ay, no, no, no pues ahí va, ahí muere, ahí muere, ¿no? Pues más te vale, ¿no? Porque... O sea, digo, el ambiente en el que estamos, no, los compañeros no, no creo que haya tanto problema. El problema es hacia afuera, en el ambiente donde estás. Porque vas a estar en la Sierra X, tú sola, y como dice Carla, con tal vez delincuentes, ¿no? O si a nosotros, como hombres, también nos da cierto, no digo, temor así fuerte, pero sí tenemos que tomar precauciones. Pues un poco más tenemos que cuidar a las mujeres, en eso sí nos vemos, tal vez, eh, no quiero decir discriminatorios, porque no creo que sea discriminatorio, sino que siempre vamos a tender a proteger a las mujeres, pues, un poco más que a los hombres incluso, ¿no? Aunque se sepan defender, porque no tienen, también depende, ¿eh? no tienen la misma fuerza que uno, pero también depende de la mujer, porque hay más que... es. Están más fuertes que muchos cuates que conozco, ¿no? muchos hombres que conozco. Bueno, la anécdota que les quería comentar era eh, el otro día, hace creo que un año y medio, dos años de esto, vienen de Canadá a dar una plática ahí a la escuela de minas y mm, ellos venían a promover la igualdad, la equidad, que hubiera más mujeres en, en la escuela de minas, sobre todo en, en, en ingenierías, pues, minas, metalurgia, geología, ¿no? Y ya llega y pues yo empiezo a, me piden unas palabras, bueno, pues comento y les doy algunas cifras, ¿no? Les digo, pues, yo estoy muy contento porque aquí en Guanajuato, el 37, en la escuela de minas, el 37% aproximadamente es de todos los alumnos son mujeres y ya no nada más entonces ya cuando empieza a, a dar su plática la persona que venía de Canadá pues dice bueno pues eh, creo que pues como que ya no tiene tanto sentido lo, mucho de lo que les voy a decir pero de todos modos se los voy a platicar pero nosotros veníamos a promover esto porque en Canadá tenemos aproximadamente una participación del 22% de mujeres ¿no? En las escuelas de minas. Y bueno, con lo que usted me dice, pues creo que ya no tiene tan sentido porque aquí pues si tienen el 37 pues ahí va, ¿no? Y en geología es prácticamente el 48 ¿no? Entonces estamos casi mitad y mitad. Entonces digo, nosotros nunca hemos visto sentido diferente a las mujeres, punto, ¿no? Así es. Sabes hacer la chamba, qué bueno. No la sabes hacer, no, pues no importa lo que seas, pero tú no pasas aquí, ¿no? No, no, no te vamos a contratar, ¿no? O no va, te vamos a recomendar para tal chamba, ¿no? ¿A la que sabes hacer sí, lo que no, pues no. Sorry, ¿no? Bueno. Entonces, eh, sigo un poco con, con esto. Si hay alguna pregunta, pues, adelante. Así muy Sí, ahí está. Bueno, nada más esta era una, una sección, una sección transversal de las vetas de la luz, en donde vemos la beta de la luz al extremo izquierdo, la beta de Bolañitos, la siguiente hacia la derecha. Y luego una serie de estructuras, ¿no? Y es lo que yo les decía, normalmente hemos estado explorando, las empresas han estado explorando sobre todo las betas tradicionales, ¿no? Que son estas dos, pero hay más, ¿no? ¿Qué potencial tienen? Bueno, pues sigan explorando para que lo, lo aprendan, ¿no? lo sepan, lo conozcan, ¿no? Todo es cuestión de exploración, ¿no? Dame blancos, el geólogo, dame prospectos y explóralos, ¿no? Dime cuál, con cuál empiezo. Que ese es el trabajo, una parte de los trabajos que hace el geólogo, ¿no? Además nosotros sí, en la escuela un... de MIN, ¿sí? Ahí en las gatas de la luz, ingeniero, me tocó estar como jefa de geóloga de MINA, Guanajuato, en hace como unos 10 años, 11 años, y me tocó en la parte de la Asunción encontrar la Lucero. Entonces, ah, okay. eso me da mucho gusto. Yo me tuve que ir a otro proyecto, que estaba mejor, pero este después me, mis compañeros que se quedaron me dieron la noticia y que es ahorita, ya después de 10 años, es una beta que se está explotando. Entonces, uh -huh, sí, hacia Es el sur del sistema de Bolañitos, esa, ¿no? Sí, sí. Esa eh, es la parte sur, hacia el sur del observatorio, ahí está la entrada, es, ¿no? Sí, ¿Eh? en, la, en la mina de la Asunción. Sí, pues sí. todo eso hay que, por ejemplo... Usted lo tiene que promover más también. Es que me sí. tocó participar en eso. Digo, lo que tenemos en los mineros es que no. Y es un, eso es un problema de la industria. Por eso la gente no nos conoce bien. Porque nunca andamos promocionando lo que hacemos. Y eso es un error también en parte. Tenemos que promocionar, no promocionar, digamos, dar a conocer parte de lo que hacemos, ¿no? Entonces le decía a mí me da mucho gusto de ustedes, de otros compañeros, pues qué bueno porque eso es lo que hacemos aquí, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de educación, cuando ando de, en la cachucha consultoría, bueno, pues del otro lado, ¿no? Pero precisamente me da gusto que, te, que los estimen o que nos estimen como egresados de Guanajuato, ¿no? De la Escuela de Minas de la Universidad de Guanajuato. Eso es muy importante y ojalá logremos mantener esa identidad, ¿no? que pues creo que la corriente es homogeneizar y yo no estoy tan de acuerdo en la homogeneización. Creo que la diversidad o la, el reconocer que, que ciertas eh, carreras, por ejemplo, en este caso, pues tienen otra necesidad y otra perspectiva. Es importante hacer sentir su pertenencia, ¿no? En su pertenencia, que son ingenieros, mineros, metalurgistas, geólogos, y eso sí, de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Porque es lo que siempre estamos orgullosos, ¿no? Pero primero somos Escuela de Minas, ¿no? Que es por lo que nos reconoce el gremio, pues, de la Universidad de Guanajuato. O sea, son partes que no pueden separarse, ¿no? Las dos cosas van juntas en nuestro caso. Bueno, decía, tal vez esto ya lo comenté un poco en, en la plática, igual la dejé atrás la, el slide, pero algunas de las ciudades que forman el principal sistema de ciudades medias en México, como León, Silaura, Urapuato, Salamanca, pues se fundaron y se establecieron para alimentar en todo sentido a Guanajuato, ¿no? Y algo muy importante también es que la plata y oro producidos en Guanajuato ayudaron al nacimiento del Imperio Español, ¿no? Eso sí, aunque haya sido el quinto, ¿no? No importa. Esa parte era muy importante y fue la que fortaleció no solo a España, sino al, a la Nueva España en este sentido. Y no solo las minas de Guanajuato, ¿no? También obviamente apoyó Zacatecas y en el sur, bueno, Perú sobre todo, ¿no? El cese de la producción de las minas mexicanas durante el proceso de independencia de México, pues incidió en el declive del imperio español, ¿no? No solo tuvo implicaciones en México, como ya lo comentaba Carlos Arce, de que tuvimos la independencia, luego la revolución, y ambas nos afectaron fuertemente a Guanajuato y a México, pero también la independencia pues le dio al traste al Imperio Español, no terminó de darle, yo creo que la puntilla, ¿no? Con toda esta situación, sin el influjo de estos recursos, pues no hay, no hay ya ni cómo mantener esto. Y la separación que empezaba de sus colonias en, en América, ¿no? La producción minera de la Valenciana en el periodo 1768-1804, a pues hizo al Conde de Valenciana el hombre más rico del mundo, ¿no? Después de que pasó por ser el loco, ¿no? Y todos se burlaban del pobre. Pero el Marqués de Rayas, ingeniero, fue el hombre sí. que invirtió en agricultura y todos los ranchos de Valle de Santiago a Tirajuato, Guanima, uh -huh. eran del Marqués de Rayas. Era para alimentar Guanajuato. Eso es para alimentar. Sí, a la gente y a los animales. Una, una parte que se me olvidó comentar es que en Guanajuato había pra, aproximadamente 15 mil animales en las minas, ¿no? Operando en las minas. 15 mil, ¿te imaginas cuánto alimento se necesita al día? Sí. ¿Cuánta gente para el servicio de limpieza se necesitaba? Eh, o sea, muchísima gente, ¿no? El arrastre, o sea. El... Los caballos y las mulas, pues el arrastre del mineral. Sí, exacto. Y todo y aparte, el trabajo, o sea, en los patios, sí. En los patios, exactamente, ¿no? En los patios era, por eso eran los molinos de sangre, ¿no? Porque eran accionados por mulas, sobre todo, ¿no? Por mulas. Entonces, ¿las mulas de qué son? ¿O con qué trabajan? Pues con sangre, ¿no? No trabajan con gasolina, ¿no? Ni diésel, es con sangre. Entonces, por eso se les llamaba los malacates de sangre, ¿no? Las norias Oye, son ingeniero. ingeniero. Una, una pregunta, ingeniero. Sí. Hay, siempre siempre se, se alude cuando vemos el entorno de Guanajuato eh, de que todos los cerros alrededor de la ciudad de Guanajuato pues eran pinares, encinares, prácticamente como Santa Rosa, y que todo fue devastado por la minería que... La utilización de la madera y el primer proceso a través del calentamiento de la roca, etcétera, pues dio al traste prácticamente con, con, con todas las zonas eh, boscosas que había alrededor. ¿Es real esto? ¿Realmente sí fue así como se dio este, la utilización de la madera en la minería en Guanajuato? Bueno, yo creo que, que sí fue parcialmente una responsabilidad de la minería, no solo de la minería, pues. Eh, ¿Cómo podríamos evaluar esto? Por ejemplo, en los túneles que tenemos, ¿en cuántos de ellos tenemos eh, un soporte de acero? No quiero decir anclas, nada más, ¿no? Anclas, no. Las anclas son para reforzar. Pero ¿cuántas para sostener? En la minería se utilizarían sobre todo para dos cosas. Uno, para sostener y más recientemente cuando ya había máquinas de vapor, pues para operar las máquinas de vapor, ¿no? Como leña. Entonces ese sería el uso en la industria minera. Pero ¿en cuántos, ¿sí? ¿En cuántos lugares vemos que se requiere soporte en las minas? En el Tú, Carla, ¿conoces las minas de aquí? ¿En cuántas necesitas soporte? Bueno, es que depende mucho de la zona, ¿no? En la que esté. ¿Mm? Pero realmente, ahorita, ya obras anteriores no se ven mucho como troncos, es más estructuras de acero y, pues, últimamente el concreto lanzado, las mallas, ah, sí. las anclas, ¿no? Bueno, Actúa, ¿no? Eh, pero me... creo que la va... todavía. Creo que, creo que la, la pregunta va enfocada hacia el uso de la, del vapor, cuando se utilizaba el vapor como estas calderas para hacer todo el proceso. Creo que esa es la o pregunta. ¿no? La, la, la, o a tronar la peña con, con, calentándola. Y luego, no, ¿no? Ese, ese era antes todavía, ¿no? Al sí, principio, ¿no? no, ¿no? Muy al principio, ¿no? 1500. Sí, porque ya después hubo es? pólvora, ¿no? se sí, si no ¿no? realmente acabamos con todo nuestro entorno o... O capaz que nosotros digamos, lo fuimos acabando de otra manera, no solamente no, yo, la minería. Yo le echaría la culpa a la minería directamente sí. por su uso, digamos, y por su uso que es inevitable. En ese caso todo tiene un costo, pero en su uso yo pienso un 25 por ciento la minería. Okay. Y las tres cuartas partes es el uso humano. Okay. El carbón. Para es el, el carbón. Para las claro. cocinas, para los eh, fogones, eh, porque si tenías 24 mil gentes, imagínate, 24 mil gentes en la luz nada más, que tienen que comer, obviamente, tres o dos veces al día mínimo, ¿no? Y el carbón. Pues, ¿con qué cocinabas? Con carbón, el... con leña. Entonces, ¿de dónde le iban a cortar? Pues, precisamente, de esa zona que es la más pelona, ¿no? Entre, digamos, la bajada a los Lorenzos. Y el Cerro Prieto, pasando por en medio al Cerro Pelón, que por eso se quedó Pelón, porque, pues, si le quitan toda la vegetación o lo podaron completamente, lo deforestaron completamente todo ese bloque, pues es más por el uso de carbón que por el uso, de, me refiero para cocinar, que para la industria, ¿no? La industria es menos, en ese caso la usaba en dos en dos partes como ya decía yo no una en soporte que no era mucho y dos pues en los motores de vapor no para poner a trabajar los malacates sobre todo sí uh -huh. Carla en sí. ese sentido creo que hay que hacer una diferenciación también en la época y el contexto no porque es lo que muchas personas eh, sobre todo desde la parte conservadora, de conservación y protección del ambiente, que no, no, no digo que esté mal su postura, simplemente que es, es como la retórica que toman para decir, ah, es que destruyeron los bosques y los árboles, ¿a quién le echamos la culpa? Creo que ahorita el enfoque debe de ser el, este nuevo enfoque de la minería responsable, comprometida, y esta minería que, por ejemplo, según datos de la Secretaría de Hacienda Pública en el 2019, el sector minero invirtió 7,450 millones de pesos en acciones para cuidar el medio ambiente. Uh -huh. Esto es seis veces más la inversión de los recursos destinados por el gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, creo que el enfoque debe de ser eso, el contexto en el que estamos, esta nueva generación de minería que está surgiendo, también de los profesionales de la minería que no son aquellos gambusinos que llegaban sin todo este conocimiento de sustentabilidad. Recordemos que el término de sustentabilidad se crea a partir de 1980, y es a partir de, de, de ese momento cuando empieza todo este boom de los ambientalistas, conservadores, y están destruyendo, y están extrayendo, y se están llevando. Hay, tenemos que, que, que ubicarnos en, en, espacialmente y temporalmente en qué contexto ex, estamos. Si bien las repercusiones uh -huh. de la minería sí han sido de antaño y la seguimos teniendo. Podemos ver los ejemplos de los pasivos mineros aquí en Guanajuato. No es responsabilidad directa de la minería que está ahora. Sin embargo, sí hay acciones de mitigación que esta minería que está trabajando ahora podrían hacer o podrían recurrir para una mejora y para tener esta, este fomento hacia el bienestar social y al bienestar común. ¿no? Oye, Carla, y el agua, el problema de la contaminación, tóquenlo un poquito porque eso sí es... Eh, yo quisiera comentar un poco, dándole... <risa> Ahorita, no, sí. ...que básicamente la, la parte de satanización de la minería se debe a que en los lugares de explotación, aparte de deforestación, se afecta la corteza vegetal, el corte del bosque, ¿no? También hay mucha contaminación del agua, un alto desgaste y erosión de suelos, y las descargas accidentales a cuencas hidrológicas, y la parte de destrucción del hábitat y de especies. Pero, como se señalaba, eh, la minería de alguna manera eh, está muy regulada por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la famosa EPA, las propias leyes y reglamentos eh, eh, sobre la materia, y obviamente hasta llegar a las normas oficiales mexicanas como la de, como la de Jales, ¿no? Y en el caso de la minería, también debe estar muy vinculado a los reglamentos de ordenamiento ecológico y a los de desarrollo forestal sustentable, y también, eh, por último, a la cuestión relacionada con el impacto ambiental. O sea, de alguna manera se ha dicho que sí es de las más este, limpias eh, actualmente por la normatividad sustentable que se busca, más sin embargo, hay un proceso de satanización que obviamente esto ha sido eh, producido por medios de comunicación históricos, ¿no? Pero en la práctica, pues es un señalamiento que hay que considerar, que hay que cumplir con las normas ecológicas, eh, la norma de jales, por ejemplo, de presas de jales, ¿no? Porque también se señala mucho que las presas de jales, con los vertientes de lixiviados o derrames, han provocado problemas, como el caso de Sonora de un derramamiento de una presa, ¿no? De esa manera yo complementaría un poco la parte que señalaba eh, Carlos relacionada con los aspectos del agua, ¿no? Y otros uh -huh, aspectos sí. que están correlacionados, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, sí, sí, la minería, les decía, tiene al principio, creo comentábamos, tiene una buena cantidad de áreas en las que impacta, ¿no? De leyes incluso en las que impacta. Uno de ellos es no solo el ambiental, directamente en general, sino en específico el agua, ¿no? ¿Cómo impacta al suelo, al aire y al agua? Porque es lo que nos piden también medir siempre, ¿no? ¿Qué impacto traes en, su en aire, en polvos? ¿Qué tanta dispersión traes en suelos? ¿Cómo estás contaminando en suelos, por ejemplo, para exploración? Les quiero decir que es tan estricta la ley y lo que tienes que cumplir cualquier gente que va a barrenar para una empresa, te dan una superficie máxima, ¿no? Te dicen, tú nada más puedes utilizar esos 4 por 4 metros o estos 6 por 6 metros cuadrados para poner tu equipo. Estas, estos otros 2 o 3 metros cuadrados o 6 metros cuadrados van a ser para... Poner tu fosa de agua, de recirculación de aguas o de lodos, etcétera, etcétera. Cada cosa está normada y si te pasas de esa área general, no recuerdo ahorita la cantidad total, pero creo que el máximo eran algo así como 10 por 10 metros, 100 metros cuadrados para una plantilla de barrenación y de ahí no puedes pasar. Si te pasas y no cumples lo que debe cumplir, en cada una de las fosas, por ejemplo, la de aguas, la de lodos o tu misma máquina y no puedes dar servicio in situ, no tienes que dar servicio en otro lado apropiado para eso. Entonces todo eso se cumple. No hay ninguna otra industria que tenga algo tan estricto como las, para la exploración minera, por ejemplo, en este caso. Nada más puedes usar este cachito y como superficie máxima, no? Y ya hasta ahí. Tus caminos únicamente pueden ser hasta de 2.2 metros, no los puedes hacer más anchos, etcétera, o, nada más puede, o puedes rehabilitar, si es rehabilitación, tengo que avisar que voy a rehabilitar algo ya existente y no voy a hacer algo nuevo, por eso a veces preferimos dar mucha más vuelta, no importa, pero es más barato hacer una rehabilitación que construir un camino nuevo y más con todos los parámetros ¿no? que te piden que tienes que cumplir. Que si se te atravesó una biznaga en el camino, le tienes que dar la vuelta, ¿no? Y si no hay chance, pues las tienes que sacar y las tienes que eh, ubicar en un lado en el que te den el permiso para hacerlo. Y aparte, si las sacas, tienes que poner más. No o sé, sea, ya tú te comprometerás un 20% más, un X porcentaje más, ¿no? De, de ese mismo tipo de vegetación, etcétera, etcétera. O sea, es, es flexible en el sentido de negociación. Pero como decía Carla, se invierten siete mil y tantos millones al año por parte de las empresas mineras en mejoras ambientales. Muchas de esas son obligadas, pero mucho, un buen porcentaje de ese recurso es porque la misma empresa quiere hacerlo, porque debe cumplir en la bolsa su responsabilidad ambiental. No solo es porque la ley mexicana sí te lo marca, ¿no? No, por eso van más allá. Y por eso invierte más en esas acciones las empresas mineras en México que el mismo gobierno que se debería ser una parte de su trabajo. Entonces, y eso no se ve, nadie lo dice, ¿no? Ni nosotros lo decimos porque, les digo, nos falta hacer propagandear o decir exactamente qué se hace y cómo se hace y de qué dimensiones estamos hablando. Pero de qué aprovechan para sacar raja la satanización, sí. De que se contamina contaminas, claro que contaminas, no hay empresa que no, hay industria que no impacta al medio ambiente, todas vamos a impactar un ser humano, su pura existencia va a impactar al medio, siempre, no hay forma de evitarlo, ¿no? Y lo, lo que sí es de que vas a tender a minimizar ese impacto y eso es lo que hace la industria minera, a diferencia de la mayoría de las otras industrias. Yo simplemente les digo, cuando nos empiezan a criticar de esto, ¿no? Ahí, aquí voy a aprovechar dos cosas, una, y ahorita le sigue Carla, y luego creo que Ángel Arcos, creo que va a participar también, ¿va? Entonces, nada más quería comentarles una. Eh, algo que yo les digo siempre, cuando dicen, oye, es que las minas contaminan mucho. Todo lo que llega a la presa de, de la purísima es pura contaminación de las minas, ¿no? Bueno, para empezar, le digo, y eso sin meterme todavía con la zona urbana, que para allá voy. Simplemente, ¿tú sabes qué porcentaje de la contaminación viene de forma natural? ¿Y cuál es producida por las empresas? No, pues obviamente me van a decir que no lo saben. Entonces, si no lo sabes, ¿cómo estás manifestando que la industria minera es la principal contaminadora? Por ejemplo, de sustancias como plomo, selenio, etcétera, ¿no? Y siendo más específicos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la contaminación natural se da. Las rocas del distrito minero, las vetas afloran. Las rocas están alteradas hidrotermalmente por los procesos geológicos naturales que dieron lugar a esos yacimientos minerales. Entonces, la roca en sí ya contiene muchos de esos elementos. Dime cuántos de esos se van lixiviando por el puro proceso de intemperismo y luego por erosión llegan a donde tú dices, a los ríos, a las presas, lagos, lagunas, planicies, etcétera. ¿Qué porcentaje es? No, pues no sé. Entonces, como dices, que la minería es la principal causante. ¿Quién cubre más superficie? ¿Los jales de una empresa minera o las rocas en toda la región? Digo, es obvio, ¿ah? ¿eh? En ese caso, que sí tiene una injerencia, sí, obviamente, pero ¿de qué tamaño es? Tenemos que, precisamente los estudios que hacemos son para decir exactamente el porcentaje en el que estás impactando es en este punto. Y eso lo tienes que minimizar a fuerza, porque ese es uno de parte del trabajo de las empresas mineras, ¿no? Entonces, no te pueden echar la culpa de todo porque no es así en el mundo real, ¿no? En la realidad no es así. En su cabeza tal vez lo sea, porque desconocen que los elementos también llegan por el proceso de intemperismo, ¿no? Si tienes una zona propilitizada de alteración propilítica, los minerales que propilitizan la roca, una roca propilitizada, ustedes la van a reconocer porque está verdosa. Adquiere un tono verdoso. Si está verdosa, tiene clorita, tiene calcita ¿sí? y tiene pirita. Por ejemplo, la pirita, si se deshace, ¿qué te, va, ¿qué te va a hacer? Te va a hacer un drenaje ácido, un poco más ácido, cuando menos. Sí, vas a empezar a ver eso, vas a aumentar a, a ver aumento de ciertos elementos, acidez OH, H, etcétera. Vas a ver incremento, seguramente, de carbonatos o vas a ver precipitación en algunas zonas de tipo aragonito, no? En algunos arroyos ahí se ve. Pero ¿por qué? Porque la naturaleza así es, así está. Bueno, eso no lo puedo evitar. Pero díganme cuánto es de ese de ese tipo, no la contaminación que tenemos. Entonces, tenemos que evaluar bien las cosas y no hablar nada más sin conocimiento, ¿no? Ese es un, un punto. Y lo otro que, eh, que quería comentar es, cuando me dicen también las empresas mineras contaminan mucho, bueno, a ver, le digo, ¿quién contamina más? Una localidad o una comunidad, pues, de 1500 habitantes o una mina pequeña de un pequeño minero. ¿Quién contamina más? ¿Quién contamina más una mina de tamaño medio, medianita, o una población de 15 mil o 20 mil habitantes? ¿Quién contamina más una ciudad de cien mil o más habitantes o una mina grande? Bueno, es que es que no, es que no, ¿cómo no? O sea, tenemos que ver y además nosotros sí estamos regulados. La minería sí está muy regulada y se está cumpliendo. Que haya accidentes, pues va a haber accidentes siempre. Que se tratan de minimizar, sí. Que hay errores, pues claro que los hay, somos humanos, ¿no? Pero trata de minimizar todo eso. Pero funcionando una zona urbana, por más pequeña que sea, su nivel de contaminación es muy alto, ¿no? Y eso no me meto a industrias, ¿no? A una industria química, a una industria de lo que quieran, ¿no? Tenemos ejemplos Salamanca, tenemos ejemplos León, con su misma industria que antes era proveedora de la minería, ¿no? Entonces dices, no, pues si produzco cuero y curto cuero, pues era, antes era para la minería, por lo tanto... La culpa también es de la minería, bueno, es del proceso y la forma en que lo estás haciendo, ¿no? Pero cada industria va regulada por sí misma, ¿no? Entonces, es relativo, pues, y al final, cuando te das cuenta, la minería contamina, sí, pero menos que todos, que no es una justificación. Tenemos que reducir eso al mínimo posible siempre, y eso es lo que tratamos de hacer, y es el trabajo de muchas gentes en la minería, ¿no? porque hay departamentos específicos para eso, ¿no? Por ejemplo, Carla está en exploración. Yo me dedico a la consultoría más hacia exploración, prospección y otras cosas dentro de la mina, ¿no? Pero otras gentes se dedican a ese punto a la seguridad, a la parte ambiental en superficie, a la parte ambiental de los procesos en sí mismos, etcétera, etcétera, ¿no? En la planta, etcétera. Entonces, hay muchas áreas y mucha gente que su trabajo es minimizar el impacto y no te puedes hacer pato, no te puedes autoengañar, ¿no? Porque nosotros mismos nos estamos supervisando, vigilando, ¿no? O sea, lo, lo hacemos porque lo hacemos. Y a las demás industrias, ¿qué les pasa? Están muy libres, ¿no? Bueno, adelante, Carla. Gracias. Sí, bueno, estoy en el área, Bueno, estuve muchos años en área de exploración, luego cambié a hidrogeología de minas, eh, me, me especialicé en los acuíferos fracturados, ingeniero, y también en un poco de planeación urbana, planeamiento urbano regional. Eh, pero bueno, en cuestión del agua, eh, sí me gustaría eh, dar unos temas, como, unos puntos, como ya lo hemos dicho antes, acerca del consumo de agua primero, ¿no? ¿De qué industria no, bueno, sí, son las que más...? Uh -huh. De, ¿qué, ¿Qué industrias son las que más utilizan? Agricultura, 77%, no está regulada tanto como la industria minera. Abastecimiento público, el 14%, termoeléctrica, 5%, los usos no consumtivos del agua. La industria, el 3.1% y la industria minera únicamente tiene el uso del 0.9%, del cual eh, la mayoría de las mineras eh, tienen ciclos cerrados dentro de su consumo. ese es algo muy importante que hay que decir. Oh, y últimamente lo que se está implementando desde la parte técnica, desde la parte de la ingeniería, y también me siento muy orgullosa nuevamente de ser UG, es el uso de las aguas residuales para uh -huh. la industria minera. Uh -huh. Entonces sí, eso sí. ataca tres problemas de raíz que es las aguas contaminadas, las aguas negras de los municipios o de las comunidades en las que están se rehusan durante un ciclo cerrado de la minería en el cual no hay infiltraciones, en, cuanto, en el cual hay reducción de drenaje ácido de mina y hay eh, impermeabilizaciones en todo el proceso y eso esa es la minería actual, la minería que se está uh -huh. haciendo actualmente. No podemos dar una respuesta por la minería de hace 400 años porque uh -huh. es, es ilógico. Sí existe la contaminación, si bien, como decía el, el, el ingeniero, eh, tenemos un, un ambiente de depositación de los minerales en los cuales sí vamos a tener tantos eh, minerales de sulfuros y que al, al estar en contacto con el agua se activan, pero también tenemos muchísimos túneles que están abiertos y que el drenaje ácido de mina tampoco podemos decir que no está, sí está, pero no es directamente responsabilidad de las empresas mineras que están trabajando hoy en día. Aquí la responsabilidad, creo que aquí ellas pueden adoptar esta corresponsabilidad social en la remediación y en la mitigación, creo que ese sería un punto muy bueno para trabajar con los gobiernos municipales y con la minería, que, con las mineras para eh, mejoras al medio ambiente y para tener un mejor impacto y otra mejor percepción desde uh -huh. las sociedad acerca de la minería. Creo que son algunos puntos de los que se pueden retomar. Eh, Aquí nada más para añadir a lo que acabas de decir, debemos de mencionar que los terreros, que eran lo donde se acumulaba el tepetate o el mineral de baja ley, a la fecha prácticamente ya no hay. ¿Por qué? Porque en lo que antes era tepetate, era mineral, era material sin gran valor o no económicamente viable, bajo los estándares de hace... 300, 200, 100 años, hoy en día ya fueron procesados, ¿no? Ya los metieron al proceso, ya no están donde estaban, ¿no? Entonces la minería se sigue autolimpiando, porque hoy es costeable lo que antes no era, ¿no? Antes no podían procesar un gramo de oro con 250 de plata, ¿verdad? Pero hoy sí, hoy está mucho menos que eso me lo llevo, ¿no? Ahora wow. si ya está fuera. El costo de tumba y de toda la, la operación ya está afuera, ¿no? Ya no hay costo. Ya nada más sí. agárralo y llévatelo a la, a la planta, ¿no? Muélelo y demás. Y sí. lo mismo ha pasado con los jales, ¿no? En, no solo en Guanajuato, sino en muchos otros lugares, presas de jales muy grandes que se hacen análisis y dicen, oye, tiene 1.8 gramos de oro o 1.X gramos de oro, ¿no? Pues va para dentro de nuevo, ¿no? ¿no? Va a la tocar? planta procesalo y ya está, desaparecieron esos jales, ¿no? Ya se los comieron de nuevo. Entonces, sí. es, se está autolimpiando en parte, ¿no? No quiero decir que es al 100%, ni mucho menos, pero sí va reduciendo lo que dejaron los antiguos en sus operaciones, ¿no? Digamos, los del siglo XVI, los del XVII, XVIII, XIX. Ya se fueron, ¿no? Esos, antes de 1910 o 1920 dejaban muchísimo, ¿no? Entonces, ya eso ya se fue. Ingeniero, sí, también y, y, y. Eh, señalar, por ejemplo, la importancia eh, de protección de las normas oficiales mexicanas, la 145, la 155 y 157, uh -huh. que básicamente son para preparación de sitio y construcción y operación de, de jales. Uh -huh, sí, de presas, de, de lixiviados, ¿no? De minerales de oro y plata, y, eh, y el manejo de residuos mineros, que es la ciento, 157, uh -huh. este, pues realmente cumpliendo esa normatividad eh, ambiental, pues es, es eh, una minimización de los riesgos, ¿no? En un momento uh -huh. dado. Por el otro, yo recuerdo, eh, como estamos hablando de la historia, eh, eh, yo recuerdo haber trabajado en una planta de cianuración, precisamente la primera que hubo en América Latina, en Loreto, eh, que utilizábamos cianuración para la, eh, pues llegar hasta la fundición con el oro y la plata, ¿no? Y obviamente aquel mensaje de que se nos llevan su oro, pues el Banco de México tendría que desaparecer, porque al final de cuentas los lingotes ya procesados van directamente a las reservas internacionales, lo que antes estaban operados por CREMI. Pero, este mecanismo, yo, yo, yo recuerdo haberlo trabajado en Semarnat en 2003, la norma oficial, uh -huh. de, eh, eh, pre, precisamente es muy estricta, ¿no? Y obviamente aquí pues todos somos mineros de origen minero, prácticamente unos con más información y otros con menos información, pero sí es menester señalar que está muy normada la cuestión minera, que las normas oficiales mexicanas de Jales son estrictas, y, y pues bueno, a menos de que no se sigan los ordenamientos eh, ambientales, sí puede haber un, un problema de colapso, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí, por eso digo, no no creo que haya grandes labores mineras en México irregulares, ilegales, ¿no? Como en otros países, me refiero a Sudamérica, África, que sí hay muchas operaciones mineras mm, ilegales, pues que no, nunca se registraron ni nada en México, sí hay, la verdad, no conozco una que opere una mina entera ilegalmente, todas están observadas y reguladas, ¿no? ¿Por qué? Porque también las mismas empresas se vigilan entre sí, ¿no? Por tus yacimientos, ¿no? Por tus lotes mineros y demás, ¿no? Entonces, eso no se da como vemos que un accidente en Sudamérica, ¿no? O en África, ¿no? Que murieron ahí 20, 30 gentes por una, un corrimiento de tierra, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Cosas así no las tenemos en México, ¿no? Lo que tenemos es otro, otro tipo de actividades, ¿no? Como aquí en Guanajuato, que les llamamos lupio, ¿no? El lupiaje, pues ese sí se da y tiene que ser controlado, ¿no? De alguna manera, o reducido pues al mínimo, de alguna manera, ¿no? Para protección tanto de esas mismas gentes, como de las mismas empresas y los personal que laboran en las minas también. ¿no? Este, darla, bueno, darla. Sí, gracias. Eh, bueno, continúo <ríe> todavía no he terminado, pero. Sí, sí, sí, eh, sí ya le digo, bueno. porque nada más era complementar eso. <ríe> sí, no, está bien, pero bueno, eh, lo que comentaba, sí, en la, en México la minería está regulada por aproximadamente mil setenta leyes, de las cuales quinientos y pertenecen a leyes laborales y de seguridad, 33 leyes de salud, 15 de defensa, 156 leyes ambientales, 32 de la, desde el ámbito agrario, eh, 34 fiscales y 141 desde el, la, desde el ámbito minero, además de nueve normas oficiales mexicanas, de las cuales ya nos ha mencionado, mencionado algunas eh, esparza. Eh, también, una cosa muy importante que hay que mencionar, que cuando se hace cualquier trabajo minero, sea exploración, explotación o lo que sea, si sí es necesario llevar a cabo una, una manifestación de impacto ambiental, eh, en, en este estudio y dentro de esa manifestación de impacto se pide un estudio hidrogeológico. Este, sí. estu este estudio tiene como objetivo identificar, analizar, monitorear el comportamiento hidrológico de la zona de conservación hidrogeológica que se está tratando, ¿no? así como la zona de recarga de potencial medio en el área del proyecto y busca valorar la influencia de los trabajos exploratorios proyectados para la obra que se va a hacer eh, y también pues la zona de recarga de alto potencial del acuífero sobre el que se piensa hacer la obra. Cabe mencionar que esto está bien normado de acuerdo al, por ejemplo, si fuese en el estado de Guanajuato, en el municipio de Guanajuato, pues sería por el, por el Código Territorial para el Estado de Guanajuato. Y esto dice que toda la información que se va a utilizar, la cartografía que se va a utilizar, tiene que provenir del subsistema de información geográfica, medio ambiente, ordenamiento territorial y urbano, SIGMAOT. Y aquí es donde viene la, la problemática muchas veces, porque no me dejará usted mentir, ingeniero, eh, nosotros sabemos que desde la minería, eh, los mapas más precisos, las cartas más precisas, son las de la minería por toda la inversión que se tiene, y muchas veces no son eh, compatibles con las cartas generales que se tienen de ordenamiento territorial de, de, de, eh, eh, a, nivel, a nivel regional. Entonces, ahí es donde empiezan luego a veces también las problemáticas, ¿no? Porque eh, si, por ejemplo, eh, a mí el subsistema de información geográfica me dice que es una zona de aprovechamiento sustentable, pues obviamente que una obra minera eh, va, va, va a ser procedente en esa zona de aprovechamiento sustentable, pero luego viene un decreto en el cual hay una zona de conservación o ¿no? una zona de reserva, pero la concesión está dada antes, entonces viene una serie de, de problemas, porque muchas veces este subsistema de información no está actualizado, las capas son de hace muchos años, no están, eh, eh, pues ni siquiera a veces bien... Eh, pues, ¿cómo se puede decir? georreferenciadas y, y hay un, es una problemática también de, desde la parte técnica de la planeación, y ahí voy, y con esto voy a, a lo siguiente, ya un poquito para cerrar el tema, que los planes regionales de desarrollo, no sé cuál sea su percepción, ingeniero, de que no consideran a la minería como una industria importante dentro de, de Guanajuato, siento que es uno de los sectores que mayor aporta, no solamente desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista social y ambiental. Uh -huh, sí, yo creo que el, el sistema que maneja SMAOT es el que tenía antes el INE, perdón, el, el Instituto Estatal de Ecología, el estatal, no el nacional, el estatal, y el mejor producto, el mejor sistema. Digo, a ver si no se enoja alguien, más, ¿no? Pero el mejor sistema desde mi punto de vista que hay eh, de información geoespacial es precisamente el del Instituto de Ecología. Ese es el mejor, ¿eh? Pero lo controla eh, eh, bueno, Isidro, usted lo conoce, yo creo, Isidro, lo conozco hace veintitantos um, años. Trabajó también en el Info y en el Centro de Información Guanajuato y después estuvo en el, ya se quedó en la parte ecológica, ¿no? Y él ha mantenido el mejor, yo creo que el mejor sistema, a la fecha, el más completo, pues, lo ha mantenido vivo desde hace muchos años, pero si sí, la escala no es la que usamos en minería ya cuando hacemos trabajos a detalle, ¿no? no ellos no van a hacer un mapeo a cinco mil, ¿no? Porque te cuesta mucho dinero, ni a diez siquiera, ¿no? La cartografía que tienen es es de 50 mil normalmente, ¿no? Y la que usan los contratistas, creo que ya les piden, no me acuerdo ya ni cuánto me pidieron cuando hice planes municipales de ordenamiento ecológico y territorial, pero creo que eran por el 20 mil, ¿no? Escala 20, 25 mil. Entonces, no da la escala que normalmente trabajas en minería, ¿no? Que todo es con GPS de alta precisión, por ejemplo, todo bien posicionado porque así no lo pide la ley minera también, ¿no? Entonces, tenemos que, que trabajar así. Y en esos casos, pues sí, los límites, eh, a lo mejor donde está un área que nos interesa, en la realidad está en, en un área factible para la minería, pero en la carta no lo está, ¿no? Por la escala misma, ¿no? Eh, entonces, sí, sí tenemos algunos problemas y otros problemas, pues son de que... Todas ellas se han hecho con base en los estudios de muy diversos eh, consultores, ¿no? Los planes municipales, ya la delimitación de, de las áreas de manejo, etcétera, etcétera. Y pues lo que hace el instituto es, con la poca gente que tiene, los entiendo, pues es integrar, depurar lo mejor posible, pero no van a llegar al nivel en que en ocasiones necesitamos de detalle, ¿no? Por eso pues por eso también nos pagan, ¿no? Para hacer esos trabajos a esos otros detalles, ¿no? Y entonces ir a discutir con ellos en esas zonas en donde hay alguna problemática y tratar de solventarla, ¿no? Para que vean que no es lo que dicen, sino es lo que yo te estoy poniendo, por ejemplo, ¿no? Y ahí van, pues, el supervisor va a campo y todo eso. Pero como usted sabe, pues, no tiene suficiente gente ni SMAOT, ni la semana, ¿no? O sea, por más que quieran, no hay capacidad humana, ¿no? Que ¿no? les falta gente, pues, ¿no? Ingeniero, sí. eh, eh, este, quisiera molestarlo. Llevamos tres horas. Eh, ah, caray, qué, qué, qué rápido se van. <risas> y yo lo que quisiera proponerle es que la próxima semana usted concluya eh, eh, su exposición y invitamos al ingeniero Pérez para que nos dé la visión de las haciendas de beneficio, ¿cómo ve? Sí, sí, sí, ¿cómo no? Es que el problema de esto es que es muy sí, muy, muy amplio y luego que no, no le paramos de hablar, ¿verdad? Sí. Y Carla también, el hecho de la culpa también. Y Carlos Arce también, ¿eh? entonces... Está bien, pero ¿qué, qué, qué le parece? Bueno, si quiere seguimos, ellos ¿eh? no... No, no, yo con gusto, con gusto, mejor la semana que entra y... y Sí, a la semana que entra, a las 11 de la mañana, nuevamente continuamos para que concluya usted su exposición. Y invitemos al ingeniero Pérez a que nos eh, presente su tesis de titulación sobre las haciendas de beneficio. Creo, que, creo que habla que más eres. que yo el ingeniero Pérez, ¿eh? Así es que Perdón. <risa> que creo que habla más que yo el ingeniero Pérez, ¿verdad, Carlos? ¿Cómo lo ves? Perfecto. <risa> sí, ¿va? No, pero estaría muy bien tenerlo. <risa> Eh, no, sí, va, con va, gusto, con gusto. Va muy bien. Pues Le agradezco mucho por el día de hoy y los esperamos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana para concluir este tema de la minería, orígenes y de desarrollo y para iniciar el tema de las haciendas de beneficio que explican en gran medida todos los espacios que ocupan actualmente la capital del estado de Guanajuato. Este, muchas gracias a todos, a Carlos Ángel, Piri, eh, Carlos y a Javier, y pues, sobre todo a usted, ingeniero Juan Esteban, sí. por, por su disposición y, y toda su sabiduría. Muchas gracias. No, pues, al contrario, un gusto, eh, un gusto poder expresarte. Y pues creo que no le para uno de, de hablar de este tema, ¿no? porque bueno, es lo que me gusta, lo que me dedico. Eh, en la enseñanza, en la consultoría, en, en simplemente, no es, me gusta mi área, pues. Lo hace con tanta pasión que hasta nos emocionamos los que no sabemos de esto. <risa> Gracias. <risa> hasta luego. Bueno,